también nos hizo bien, digamos, que haya venido. Eh, necesitamos eh, que se renueve un poco el aire y, y vos trajiste eso. ¿verdad? Sí, sí. Y, y nuestro plan, el año que viene, si vos tenés ganas, es incluirte incluso en las charlas del canal. Por más que vos no puedas participar en, en, en el proceso, sino, digamos, tener una opinión adicional siempre está buena. Genial, genial. De una. Eh, eso, eso nos vendría genial. Más porque queremos hacer una, unas cosas locas el año que viene. Eh, los, los programas de cocina. Eh. Sí, sí, sí, sí. Encima, estuve, estuve fijándome, parece que hay un libro de cocina de Warhammer. Fantasy también. Sí. Eso debe ser complicado. Sí. <risa> sí, sí, <risa> eso, eso va a cambiar también mucho la bocha. Ahí se por Discord, o allá hay gente. Ahora, el fin de año, menos mal. Implementamos un sistema para grabar los videos que nos cambió la vida. Nos improvisamos un telepronto. Se, se terminó, man. Se terminó. Ahora, digamos, a mí me cuesta, tengo tipo grados de dislexia, eh, y me cuesta leer así, leyendo. Y. Pero digamos, ahora no me toca aprender los guiones de memoria, digamos. no tengo que improvisar cuando no me acuerdo, eh, cambió muchísimo. Uh. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Cuéntenos De empezar, como siempre uh. ¿Hay musiquita? A Sí, hay musiquita, claro que sí Bueno, eh, que sean todas las personas bienvenidas al último stream del año de la taberna El, uh. El último, último eh, y para... ¿Cómo andas, Lion? Bien, vos, Lordi, ¿todo bien? Uh. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. Feliz cumpleaños. Oh, gracias. <risa> <risa> hoy, hoy, además de ser el último eh, stream de Taberna, es mi cumpleaños por suerte y, y lo estamos celebrando acá con Nordi. Las dos cosas. Las dos cosas estamos celebrando. Claro que sí. Eh, voy a empezar por el, el único en dos dos anuncios tenemos hoy. Antes de que me olvide, primero. A partir del día de mañana hasta el 31 de enero estamos de vacaciones de la taberna. Eh, no vamos a grabar videos, no va a haber streams. Tal vez a, a, aparezca algo eh, medio así esporádico, pero no va a haber ningún tipo de, de cadencia ni, ni, ni video semanal. No con, nada. no con el ritmo con que claro con que Vamos a volver con el ritmo ese en febrero como siempre. Y bueno, va a estar todo el contenido acostumbrado al canal eh, Y el segundo anuncio es que durante todo el mes de, de diciembre Cualquier donación que nos llegue por cafecito va, está destinada a la fundación de Propatas Rosario Que es una protectora de animalitos que hace un laburo excelente, así que si quieren eh, ayudarlos pueden hacerlo mediante nuestro cafecito o directamente donarla a ellos. Ahí está el link en la descripción que lo dijo Bachi. <ríe> y gracias, gracias a todas las personas por <ríe> los deseos de cumpleaños y cualquier donación que consideraron donar. Bien, y por último, de eso. ahí está Luciano. Oh, ¿Qué hay ahí atrás? ¿Qué tal? No, hola Lu. hola, ah. cumpleaños. Ay, gracias. Ah. Bueno, vamos a hacer el... el, el ¿Cómo se llama? Unboxing. Gracias. ¿Te saco el moño No le creo, no le creo a Luciana que sale fácil porque una vez me dio un regalo, era una cajita de miniaturas hechas por ella de papel y la caja era así de grande. Y adentro de la caja había una caja y adentro de esa otra caja había otra caja. Ah ¿Qué es esto? Ay, no te puedo creer. <risa> Mirá lo que es esto. <risa> no, ahí va. No, Muy tiene Chester super, de ¿verdad? este lado. Guau, wow, Y dice la taberna de rol. Ah, gracias, Luke. <risa> <risa> ah, se me levanto porque soy. Gracias, re lindo. Gracias. Y se va. Guau. <risa> <Wow. risa> Ay, qué bueno, mira lo que es eso! Además sí. de mi tamaño, mira lo que es. Sí, sí, sí. <risa> Yo la tengo que llevar a ti. ¿eh? No, qué impresionante, se repasó, solo. Excelente. Está buenísimo. Es ahí es encima de la taberna de rol. Qué locura, muy bueno. Y ahí está el Chester, no sé cómo logró que lo hagan. Sí, impresionante. Está, está excelente. Sí, o sea, sí. Ya se ve bien acá en mi cámara. Sí, sí, sí, sí. Qué bueno, che. ¡Guau! Oh, wow, no lo puedo creer. Bueno, vamos a bajarla con costado. <risa> Qué bueno, alucinante. Re lindo. Eh, sí, sí. M Muchos regalos muy bellos recibí por suerte. Eh, otra cosa relacionada con la taberna es que me regalaron un juego de mesa para hacer tu propia taberna. <risa> eh, así que bueno. Gracias, gracias Luke que que está ahí en The Living. <risa> y... Bien. Eh, ahora sí, para cualquier persona que sea la primera que llegue acá Llegaste en un momento muy especial eh, Llegaste de celebración Llegaste estamos, eh, claro, de todo eh, ¿De qué se trata este stream? Realmente nos hacen preguntas y las respondemos con lo mejor que tenemos Con la mejor de las intenciones Todas lo posible relacionadas con el rol Y charlamos un rato al respecto Consideramos opciones contamos anécdotas y demás, así que si tienen alguna pregunta de rol o de la taberna, incluso de trabajar para el canal, o lo que sea, pueden hacerla no hay problema mientras tanto quiero contar, estamos para claro, estamos acá, así que tiren las preguntas que, que quieran aprovechen que, además es el último del año, si tienen algo para preguntar, háganlo lo que les haya quedado en el tintero, claro eh, ahí, las últimas veces que aparecimos en vivo Charlando, Sí, sí. <risa> Preguntas sobre los finales de temporada de las campañas. Tal cual, sí, sí, sí. Que que fue... No vamos a responder tantas cosas, pero bueno. <risa> lo, que, lo, que se, lo que se dijo, sí. Lo que se vio, sí. probablemente. Eh, otra, de, otra de las cosas que. Hoy compartí una foto por Discord de la torta que me regaló Bachi. Consiguió gente que hace tortas de sanguchitos de mía. Le dan forma. Y es la forma de un D20, me hizo un D20 con una flor de de, salame, de jamón y queso No, una maravilla Increíble. Una maravilla Fue <risa> eh, muy, muy bien Qué genial Sí, sí, muy lindo todo, muy lindo todo La verdad que este año de la fue genial eh, El otro día estaba... Eh, me estaba como recordando lo que pasó en el año, ¿no? Bueno, porque se fue, se fue Max el canal, viniste vos Pero, ¿cómo fue este año? Más allá de, que, de, de, de las complicaciones que hubo fue súper positivo Todo súper genial eh, a ver, Ahí está Bache Yo no, no tengo una pregunta Resumen del año de cada uno En cuanto a cosas logradas desbloqueadas en la taberna A ver Juntos estamos charlando un poco de esto Sí, sí, sí Hablamos un poco también más temprano Sí, sí, sí sí. Eh, porque eh, me, Vamos a decirlo, lo voy a decir no me, Dale. Que a mí me importa nada Dale, Me a vinieron a visitar Claro. Lions, me vinieron a visitar acá, a, a, a mi morada, al Templo de la Maldad. Sí. Así que estuvieron aquí eh, con mis gatitos, saludando a, mi, a mis bebés. Eh, muy lindo, muy lindo. Estuvimos charlando un poco también. Eh, pero bueno, podemos decir que lo, por, por lo pronto, por mi parte, eh, ya lo dije varias veces, que para mí fue un montón de milestones, así reguidas. <risas> Saltaron un montón de achievements en muy poco tiempo. Eh, vertiginoso, pues. La verdad que fue, fue vertiginoso, pero. Eh, que a, la verdad que a mí me ayudó muchísimo en un montón de cosas, me ayudó para eh, para entenderme mejor a mí como, como narrador como, y como incluso como parte de un equipo eh, me acercó a un grupo de gente hermosa que quizás los conocía, pero, pero no, no, no había que no compartir un proyecto nada, nada. Ese, mi resumen del año es eh, un delirio o sea, mi año en la taberna un delirio total maravilloso y el, y el mío no, no está muy alejado La verdad que fue... Hubo, hubo cosas re extrañas, por ejemplo No pudimos streamear de casa, teníamos que llevar la compu Hasta lo de Max, streamear de ahí Volver con la compu abajo de brazo eh, Pero... Conforme fue llegando el final del año La verdad que... Terminó muy, muy lindo eh, La despedida de Max fue muy, muy cariñosa Se fue se fue muy contento de él eh, y bueno la bienvenida de Lordi también fue espectacular y, y justo estábamos hablando de incluso de lo que podemos llegar a hacer el año que viene eh, el resumen fue, fue mejor de lo que esperaba <ríe> Fue mejor de lo que esperaba sí, sí. Mis, mis expectativas también las superó sí. ampliamente eh, fue como tirarse y, y esperar caerte así un toque y, y, y que te reciban ahí con, con todo, con, con plumas, así. Claro, sí. <ríe> con almohaditas. Tal cual. Eh, en cuanto a cosas logradas, tal vez. Eh, tal vez fueron más. En, en, en mi caso, personalmente, yo quería hacer cosas locas con la aventura. Quería dirigir situaciones muy, muy raras. Y creo que las logré. Dirigí. Hubo episodios muy, muy extraños. Eh, y, y cambié algunas cosas en mi forma de dirigir que me, me gustaron mucho y en ese caso era más introspectivo en cuanto a, a cómo yo dirigía. Vos no sé si tenés algo por ahí. Eh, no, bueno, a eso quiero agregar, que es algo que yo no lo dije la otra vez cuando nos habían preguntado qué nos gustaba al otro de qué dirigía, y yo en ese momento no, no, lo, no, no estaba lo suficientemente verbo, verborrágico, ya <risa> tampoco. Eh, pero eh, quería agregar que a mí me enloquecen las ideas delirantes, hablando otra vez de delirio, <risa> las la, la ideas delirantes que se le ocurren a, a, a León para la campaña, me exploto. No lo puedo creer. Gracias. No lo puedo creer. Me parece increíble porque innovar en un género como ese eh, me parece re difícil. Y no lo hace cualquiera. Vos ¿eh? lo haces, así que la verdad es que es una locura. Gracias. Una locura ahí. Eh. eh. Creo que podríamos. Esto, esto nos pasó otra vez. Podríamos estar hablando, tirándonos flores y cariño. Muy, muy, mucho, mucho tiempo, digamos. Pero vamos a la siguiente pregunta. Eh, acá Johnny nos preguntaba si sí, me gustó el render de la taberna que subí en Discord. Ay, déjame abrir Discord, que hoy estuve. de cumpleañitos hoy, hoy estuve. Estoy muy poco mirando el Discord. Hoy estuve jugando videojuegos. Casi un montón que no me sentaba a jugar videojuegos así mucho tiempo. Unos plataformas que me gustan a mí. A ver si lo encuentro por acá. Ay, no sé, ¿dónde estás? Ah, creo que lo vi, creo que lo vi Sí, sí, por acá, por acá, por acá eh, De los usuarios Arte Vi, vi la taberna esa, me gustó, me gustó mucho Me gusta además El... Sí, si entran al Discord van a encontrar en arte, en arte de la Taberna Hizo el render de una taberna Grande, posta, hay mesitas, hay, hay cosas oh, colgadas, está es decorada. Tiene un segundo piso, todo, ¿no? Muy, muy lindo, muy lindo. Gracias, oh, wow. gracias por compartirlo. Me encantó. Esto es alucinante, ¿eh? Sí, además, suena y que... que calle. <ríe> suena que se hizo, digo, bien profesional, me gustó. Muy, muy buena noche. Uh, tu, tu, tu. Uh, seguimos. The Kill, The Kill Wolf Arte. Tengo una pregunta. Si quiero hacer un guerrero full daño con estilo de combate de talla que te otorga una maniobra de battle master, ¿qué maniobra me recomiendas? Si querés maximizar daño desde ya, de acá, de arriba de mi cabeza, yo no, yo no soy de, de, de, del todo, pero eh, eh, tengo una patita metida en quinta edición eh, el que te da que te come la bonus action y te da ventaja en el próximo ataque una locura eso Claro claro eso es, o sea, Si vos querés maximizar el daño y querés hacer tipo un Pesca crítico, que no sé si es lo más eficiente Pero para un guerrero capaz que, que está bueno Ese está re bueno, después no, tendría que fijarme Cuáles son las otras, ¿vos se te ocurre alguna live? No, yo soy horrible armando personajes No me acuerdo nunca ningún <risa> nivel de nada Así que menos mal que había una respuesta <risa> eh. Hay una eh, que se llama Ay, ahora las voy a buscar porque me agarró, me agarró curiosidad eh, que hay una del Battlemaster Que yo me acuerdo que estaba muy, muy buena Que era eso, que te usaba la bonus action Que generalmente igual como guerrero vos tu, tu acción bonus es como que No, no, neces o sea, no dependés de ella Entonces claro. la podés usar para diferentes cosas Por, por ejemplo para curarte con el, eh, Con el, el, el segundo aire Y todas esas cosas Pero esto te permite usarla para ganar ventaja en un ataque Me parece muy muy bueno Sí porque además Hay un si, si querés daño inevitablemente tenés que mejorar el ataque Porque no, no importa Si tenés que yo más 20 al daño Si tu ataque es menos 5 vas a pegar muy poco Bueno sí sí, ante la duda Claro me gustó, eh, me gustó. Menos y... mal que hay una respuesta. Sí, sí, sí. No, y después se me ocurre otro que te permite eh, aumentar, usar tu dado. Porque el Battlemaster funciona con los dados de superioridad. Esto ¿eh? sí. que sigue aumentando. Que eso es como unos, unos inspirations que te autodas. Eh, y hay otro que te permite tira, eh, sumarlo a tu iniciativa. Y a tu Stealth. Que depende para... O sea, en Stealth te va a servir para que algunos builds específicos. Pero para la iniciativa siempre sirve. O sea, tirar un dado de 6 más, un dado de 8 más en la iniciativa... Sí, tal, tal cual. Tal cual, tal cual. Bien, bien ahí, Lordi. Menos mal. <risa> Gracias. Eh, eh, me, amo, amo los fighters de Quita. <risa> está, está muy bien. <risa> tengo, una, tengo un soft spot para los fighters de aquí. <risa> <risa> <risa> eh, seguimos con Socarta. Tengo una duda. Soy nuevo en el rol de mesa y quería saber si, aparte de Roll 20, hay otras páginas que incluyan otros sistemas como, por ejemplo, el de Star Wars. Sí. Déjame ver. Yo no, no otro, con Otros sistemas, no entendí perdón. No, no, es otra plataforma Que incluya ah. otros juegos como Star Wars Hay uno que se llama Astral, Astral Tabletop eh, Que tiene otros sistemas Es así este estilo Una plataforma en la que vos podés eh, Administrar tu campaña invitar gente a jugarla Y tiene tipo diferentes recursos Iluminación, lluvia y cosas muy copadas No sé si tiene especialmente Star Wars Pero tiene por ejemplo Vampiro Tulu Tulu eh, otras, otras así. Más conocidas. Y después estaba. La eh, este, eh, Foundry se llama ese. ese me lo recomendó uno de los chicos de la taberna. Eh, que va, del disco del grupo de Discord. Que sí. sigue. Eh, Kundo me, me comentó que lo estaba probando. Me dijo que estaba, que estaba enganchado. Es pago, por un uh -huh. lado. Pero dice que Es pago, bueno. pero es pago tipo una sola vez. Y es re barato en comparación claro, a los ya, otros huesos. Claro. Ahora, no sé cuáles son los. Eh, los juegos que tiene habilitado Por otro lado, una vez que tenés más o menos la plataforma Después vos, vos modificás el sistema y, Si hay que tirar dados Tenés un tirador de dados Si hay que hacer algo, tenés, lo tenés, va a estar ahí eh, Pero yo iría por esas, esas dos Astral y Foundry eh, Vaquero, ¿ya tienen pensada la cena de Navidad? Eh, yo sí Este año compartí mucho con gente de México Y decidí Honrarlos, tratando de hacer la mejor comida mexicana que pueda. Así que estuve investigando, estuve buscando en verdulerías. Solo consigo jalapeño y pimiento dulce. Así que no puedo hacer muchas recetas porque la variedad... Pero, eh, te puedo ayudar. con eso. ¿Sí? ¿Conseguís? Me encanta. Algunas, algunas cosas... Eh, se, se, nos gusta mucho la gira mi familia en general. Oh. Generalmente tenemos esas cosas. Me encanta. Pero puedo, puedo facilitarte un poco. Si, si encontrás... Después, después te digo... Eh, porque Bueno, pues yo solo consigo esas dos Y la variedad de pimientos que, que tienen Y chiles que tienen Es impresionante eh, Así que ah, Intenté hacer tortillas de maíz Me salieron muy muy mal Me salieron re feas Me, me dolió que me salgan tan feas las tortillas de maíz Que no, no es, no es fácil ¿eh? No es fácil para nada eh... Terrible Pero bueno, no pasa nada Eh... Es, esa va a ser la cena de acá. No sé cuál es tu plan. Y yo tengo... Yo lo voy a pasar con mucha familia. Mucha gente somos. Somos muchísimos. Eh, y no tengo ni idea. No. Y hay eh, <risa> que ir acá al lado. Sé que vamos a ir nosotros. Generalmente tenemos que resolverlo en, la, en nuestra comida y bebida. Eh, probablemente, no sé, tenemos algo de la parrilla, o algo. Claro. Eh, eh, algo, algo, algo argentino. Para, no tan argentino. <risa> Eh, nosotros, yo encontré una receta que no lleva tantas cosas, eh, tantas cosas que no consigo. Que se llama costillas de cerdo con salsa verde. Y creo que consigo ah, ya todo. Me encanta. Sí, ya no, me encanta. ya suena delicioso. Eh, ya lo quiero. Encima, eh, la receta que conseguí. La receta de tortilla que conseguí la hace una señora. De, y, y te explica mientras vas en una tortilla. Y, y, y ella mueve las manos y aparecen tortillas, viste, como tipo magia. Y yo seguía el video y caía la masa así rompiéndose sola a pedazos. Bueno, el... Y la lágrima. Sí, sí, sí. Pude cocinar una sola y fue horrible. Y, oh, eh, y la, la receta de costillas también que tengo. También es de otra señora, así que voy a hacer lo mejor que pueda. Ay, wow, wow. Sí, sí, sí. Ese es el camino, ese es el camino. Uh, así que no te salió una voz que me puede quedar a mí. <risa> seguí seguí mejorando. Me levanté a las 10 de la mañana para hacer tortillas. A la 1 me rendí. <ríe> estuve, oh, estuve toda oh, la mañana hey, intentando. Te diste bastante. Sí, sí, sí te diste sí. bastante la cabeza. Sí, sí, sí. No. <risa> lo, lo voy a hacer en el futuro. Lo voy a hacer en el futuro más relajado, con más tiempo, digamos. Sin el límite de Navidad. Y sí, sí, el, el, el deadline. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Everardo85. ¿Cómo les gusta empezar una campaña? ¿Nivel o ¿Nivel 1 o 5? Si es 5, ¿qué restricciones usas? Eh, a mí me gusta empezar a nivel 1. Siento que los primeros niveles son muy muy divertidos debido a las limitaciones que tienen los personajes. Así que suelen ser cosas que te rebuscan más para solucionar los problemas. Yo la verdad que no sé. Eh, sí, estoy de acuerdo. Estoy full de acuerdo que nivel 1 siempre está muy bueno. Pero también depende del grupo, qué sé yo, si ya venís de una partida en la que empezaron Nivel 1, quizás eso te lo querés saltear y querés ir directamente eh. o sea, me refiero a que ambas cosas tienen su utilidad, pero sí, el Nivel 1 es, es como justito... Sí, sí, sí. A mí me hace acordar de poner los animes cuando... Eh, nivel 1 a 3, 4 son cuando están en la escuela todavía, ¿viste? Eh, después, después sacan sus poderes y cada uno tiene su estilo, pero hasta ahí son todos... todos eh, nadie tiene nada, digamos. Y me gusta o sea, esa me parte. Me encanta eso también de, de, de los niveles bajos. Que, bueno, sé ¿qué, ¿Qué hace el guerrero? Bueno, le pego. ¿Qué hace el. Eh, no sé, el Warner? Y a veces. Le pego. Y a veces le pego, le pego, sí. No, sí. no, no, no el Warner, el clérigo, por ejemplo. El clérigo también le tiene que pegar con la maze. Te pasan esas cosas. Digamos, y después ya está. Después <risa> invoca algo. Claro, Pero, claro. Dijo que el guerrero le pega con su maze. Un ataque. <risa> tal cual, tal cual, tal cual. Así es que sí, son. Ahí. Sí, nivel 1. Sí, nivel 1. Por ahí. No, no, por nivel 1. Y 5 para mí me parece demasiado. Por ahí, nivel 3, sí me. Nivel 3, claro. Que empiecen recién a elegir como la especialización, algo ahí. Claro, ahí. que tengan un punchy. Eh, punchy. La excusa, por lo menos mía, para que se me ocurra, para no empezar un nivel 1 es esa. Es para que empiece siendo un tipo de. ¿Qué sé yo? No, un guerrero. Un guerrero battle master por ejemplo. Claro, ¿eh? Que ya empiece claro. como en un, en un viaje, digamos. Sí, sí, sí. sí fácil sí. De, de, de, de concebir la parte. Pero también está bueno que, lo, que la decisión esa la tomen jugando. Uh -huh. Tal cual. Bien, esta de Luciana. Ajá. Una pregunta de esta que viene con trampa. ¿Qué planes tienen para Nuren y el Jardín el año que viene? Eh, me parece que. Vamos a ¿qué, qué podemos decir? De pues te iba a decir, mira, que venga Luciana y lo pregunte en cámara. <risas> eh, a ver, para Anuren Lo cierto es que desde que terminó la última sesión No pensé más en, en Anuren por un rato Siento que me estoy tomando vacaciones de dirigir también eh, Pero hay... hay... Yo sé que hasta donde terminamos a Nuren Fue la mitad de lo que yo tenía pensado Que iba a ser la aventura Así que espero, digamos, el año que viene Poder completarla eh, Llegar al final de lo que yo tenía pensado tipo, Terminar la campaña, ¿no? Como siempre, digamos El, el, el, el, el conseguir el achievement de campaña terminada eh, Creo que sería lo que espero Pero si no, seguiremos jugando hasta que se termine Por mi parte Me gustaría poder decir que, me, que no pensé más <ríe> en la crónica, pero no es así. Eh, creo que fue peor en ese sentido. Pero yo creo que también por la frecuencia. Eh, el, el hacerlo todas las semanas, yo creo que va, si a mí me cuesta, me cuesta muchísimo a veces hacerlo eh, cada dos, hacerlo todas las semanas es de otro, otro ritmo. Eh, y quizá por eso es que, que para... O sea, en este cierre de año como que es más, es más fácil o me, me, me es más difícil dejar de pensar un poco en la... Eh, además también de que es <ríe> mi primer paso, ¿no? claro que eh, y, y lo que lo que tengo pensado, eh, sin revelar nada, por supuesto, es... Eh, los eventos de todo lo que vimos del de los Presentes hasta ahora generaron un montón de revuelo en una comunidad de vástagos que estaba adormecida prácticamente. Una, una, un periodo de, de, de vacas gordas, digamos, como dicen. Y esto, bueno, por supuesto, todos estos eventos van a agitar un avispero que ahora se, lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver la ciudad en movimiento realmente. Me encanta, me encanta ese, ese teaser. Me encantó ese teaser. <risa> Muy bien, sí, sí, sí, sí. Yo quiero ver qué pasa. Eh, bien, espero, esperamos que eso haya respondido a las preguntas. No vamos a dar, a, a dar más información. <risa> Dimos un montón, sí, un sí, montón. sí, sí, tal cual, tal cual. Si, haces, si, si, si, si le haces el tipo de, eh, cada segundo analizada, cada cosa está lleno de, de data. Que sí, puede, sí, que, sí, que sí. Se puede desmenuzar. Ahí. Tal cual. <risa> y vamos a seguir con Adria. Pregunta para un amigo: Si quisiera hacerles una propuesta para el año que viene, ¿a quién y cómo debería hacerla? Bien. Esto, esto es algo que venimos diciendo hace un tiempo. Y la única persona que lo hizo fue Lordi. Y está acá conmigo, al lado. Lordi se me acercó a mí y me dijo, quiero estar en la taberna. Te quiero dirigir pero, a vos en eh, la taberna. Pues, si bien hubo unos mensajes en el medio, sí, sí, sí, yo, sí. Yo, la, me, yo me veía mucho con Max. Y yo, pero literalmente me lo crucé en la calle en un momento. Eso Ajá. lo contamos ya, digamos. Entonces lo que yo recomendaría, si me preguntás a mí, es que lo tenés que cruzar en la calle. <risa> claro. <risa> pero no, no lo stalken, ¿eh? tiene claro. que ser así. Medio... Cam no, Caminar por, no por donde vive León y... <risa> No, pero eh, la otra opción, digamos, tal vez un poco más accesible, ¿Me pueden chatear por Discord a mí en privado con la, con la propuesta? O sea, ¿qué es lo que se les ocurre a ustedes? Lo que yo voy a hacer es agarrar eso, decir, ir con el grupo, el equipo, decir, chicos, miren, me presentaron esto. Va a haber un ida y vuelta. Cómo se quiere hacer. Que, con Lordi fue todo un, un proceso. Eh, nos dirigió a nosotros una campaña De unas pocas sesiones muy, muy, muy íntima, donde Lo conocimos a él, conocimos cómo dirige eh, Y una vez que sucedió eso Después dijimos, bueno Lordi, mira, falta una semana Sí, Así y fue, fue horrible el, Y el miedo que empezó y después, bueno, fue claro, mejor pero Ese momento Empezamos de, de tal día, fue como Ay, Te reentiendo, sí eh es difícil Pero está re bueno, está re bueno La verdad que el saldo es súper positivo y, y sí, actívense Actívense, eh, obviamente con el Con, el, eh, eh, con el, el orden y el procedimiento Adecuado y, y con el, el, el Compromiso adecuado Y es, es alucinante, sumencé porque está re bueno La verdad que es una movida muy linda Y aprovecharla porque se está gestando Y eh, traer cosas interesantes Está, está bueno y sepan que estamos abiertos a cualquier propuesta que nos quieran tirar en cuanto a, a, a tal vez un stream, tal vez un video, tal vez algo así. Eh, o algún tipo de, de, de cualquier tipo de contenido. Incluso que quieran digamos participar dentro de la taberna. Eh, se va a charlar, se va a agradecer, se va a ver qué pasa. Eh, es, eh, es, eh, es justo avisar. Que eh, hay un ritmo de trabajo considerable acá dentro. Eh, eh, esto, digamos, como saben tipo, Por ejemplo, sacamos videos todas las semanas Es difícil sacar videos todas las semanas Así que eh, no se sorprendan, digamos Si eh, suele haber muchas preguntas de nuestra parte al principio Porque bueno <risa> Tenemos la suerte de tener este ritmo de trabajo sí, sí. Así que háganlo, eh. chatenme por Discord a mí Yo me encargo después de, de compartirlo con el equipo y ver qué hacemos Bien <coughs> Vaquero ¿En este año nuevo qué enfoque le quieren dar a la taberna? Eh, esto es algo que también charlamos un poco Hay hay una serie de, hay un par de series de videos que ya anunciamos Por ejemplo, el, del, el de cocina. Yo quiero cocinar Me compré un delantal, de hecho hace poco eh, No te conté, estoy re contento Me queda bien Me queda bien eh. Ya estoy saboreando la comida Que me vas a cocinar con ese, con ese eh, Ah, y ahora en navidad Voy a probar a hacer eh, otra receta ahí del libro de hacer un postre, a ver qué tal me sale Y eh. Eh, ese, ese lo quiero hacer Vamos a ver qué tal sale, va a ser un video Va a ser un video nuevo eh, Después, bueno, vamos a jugar avatar Vamos a jugar avatar porque yo no voy a poder Conmigo mismo, sino <risa> Necesito dirigir avatar Porque sí Eh a partir de febrero va a estar eso? eso va a estar buenísimo, ¿no? no lo puedo creer Encima, Bachi ya está, digamos Me dijo, que estuvo pensando en los overlays Ya cómo van a ser, todo, la Uy, producción empezó buena, hace a Hace un montón Y Avatar va a estar bueno, y a mí me gustaría, por ejemplo Que haya otro stream en el cual yo no esté Así como está la mesa del Lordi Y, y eh, Digamos, pueda estar yo De productor, y hay otras cosas para hacer Me gustaría que crezca Lindo la taberna, y en cuanto al enfoque, probablemente, digamos, sigamos digamos, con nuestra, nuestros videos semanales. Van a, va a seguir el tema responde, va a haber talleres, eh, vamos a seguir haciendo revisiones de manuales. No sé, <ríe> el otro día, no me acuerdo cuándo fue, dije, uy, tengo que leer este manual. Y después dije, ¿cuántos manuales leí este año? Y no tengo ni idea. No sé. <ríe> eh, eh, fue... <risa> Fue un gusto leer los manuales. Fue ahora en, no me en el momento no me di cuenta, pero ahora digamos, wow, qué bien, León. Ah, y va a Muy estar bien. el. Va a estar el stream de Creando un juego de rol. Menos mal que se leyeron esos manuales. Y, y, y, y tal vez, digamos, eh, queremos, digamos, que incluirlo a Lordi más en todo este... Ahora, digamos, este es una de, de esas inclusiones, como para que se integre más al, al, a los procesos y al equipo. Me van a ir viendo cada vez más. Me van a ir viendo cada vez más hasta que me quieran ver cada vez menos. Y no, van a poder. <risa> y no, no, ya está. Y no van a poder. Va a ser muy tarde. Se van a encerrar y va a entrar en forma de niebla por debajo de la puerta. <risa> <risa> ¿Alguien te va a pedir permiso? A las 3 de la mañana y bueno. sí. <risa> A ver, acá está de Kill Wolf Arte con, Seguimos con los guerreros Pregunta con re oh. Respecto a los guerreros, su principal daño Son sus acciones de ataque más su action surge Pero eso no es un gran potencial A juego medio alto Como a nivel 8, ya que son solo dos ataques principales y el extractar de nivel 5 Y luego a finales de la campaña con mucho llega a nivel 11, y en total son 6 ataques Pero sigue siendo poco daño, y si las comparás Con otras clases marciales ¿Recomiendan alguna dote o algo para mejorar el daño del guerrero? Puedo hablar de... Dale vos, dale vos, dale vos porque eh, yo no tengo ni el idea. El guerrero es una de mis clases favoritas de, de <ríe> ID. Dale. Actualmente. Eh, pero hay que dejar de pensarlo como un... Eh, no es un DPS, no es un Damas dealer, no es un tipo que tiene que hacer daño. No. Eh, o, no o, o, o no... Mucho, digamos. O sea, tiene, lo que tiene el guerrero es tiene un daño constante. Eh, que generalmente con sus diferentes habilidades o, o, o cuestiones que le va a dar su subclase eh, lo va a poder ir sosteniendo pero lo que tiene es que el guerrero no se pletea de recursos tanto eso es lo importante que tiene el guerrero eso primero ah, la mayoría claro. de las habilidades del guerrero se recuperan con el short rest uh -huh. entonces vos casi todo el short rest vos tenés un guerrero que si usó los dados de golpe tenés un guerrero prácticamente con full HP con, dispuesto a repartir torta o sea, siempre lo tenés ahí, ¿eh? es, es, es reliable, es, es, eh, lo tenés siempre. Claro. Eh, es que es como lo que quiere ser el Warlock respecto a, la, a, la, a los hechiceros, a los, a los um, casters, digamos. Es una, es una clase de yo Pero el guerrero lo que tiene, lo, o por lo menos como lo juego yo, eh, si bien en Day no existe el concepto del tanque, porque no existe el concepto del agro, sí existe, oh, perdón, no existe el concepto del agro, pero sí existe el concepto del tanque. ¿Qué tiene que hacer el tanque? Tiene que absorber el daño que no le va a ir, hacer que ese daño le vaya a él y no a sus su compañeros. ¿Cómo puede ser? Hacer eso y de muchas maneras. Eh, ubicándose en, en, en, eh, entre los atacantes y sus compañeros. Eh, por ejemplo, si, te lo, si la clase del, del subclase del Eldritch Knight te da acceso a unos hechizos de nivel muy bajo que, en, que sumados a las capacidades marciales de guerrero, generas unos tanques a veces que hacen unas cosas. Eh, un detalle, por ejemplo, hechizo nivel 2, guarding winds, evocación, el de Knight lo puede manejar tranquilamente. Generas un viento que le da desventaja a todos los ataques de rango. Listo. Te platas vos y los ataques de rango entran con desventaja, por ejemplo. Haces tú ese tipo de cosas. Eh, y después, cuando. Por ejemplo, la gente piensa, eso es lo que quiero agregar, que la gente piensa que el Action Surge sirve muchas veces para hacer daño. Y no necesariamente. No. Recordemos perdón. cómo funciona. Perdón, perdón. Gracias por el rey, Tomate 20. Oh. <risa> Muchas gracias Ahí está, ahí está, está. Eh, lo que quería agregar es que Pensemos en el concepto de la concentración Action surf Puede funcionar muy bien Para romper la concentración de un caster oh, Le claro. pegas cuatro veces Chequeas cuatro <risa> veces Con la diferencia del daño que vos le hagas sumado a la dificultad Que guerrero no es que, no es que un magic missile esto. Entonces capaz que te hicieron 20 daños Tranquilo y, y, y eso modifica la dificultad de tu concentración entonces, el guerrero tiene una, unas capacidades que están, más, que están más allá del daño que puede hacer. Que si bien es constante, es bueno, pero si vos querés daño, lleva. va. otros pibes para hacer daño. Eh, y si querés hacer más daño con el guerrero, y meterle en una multiclase última o eso, pensate algunas de las opciones del Eldritch Knight o, de, de, o del Battle Master que también podés llegar a generar un buen de daño. Pero no es, yo creo, no es el, el, el core de la clase. Eh, puede brillar más en otros aspectos. Bueno, me entendí. Perdón. No, no, menos mal, porque yo no tengo ni idea, nunca, cómo responder a esta pregunta. De ninguna clase, soy muy malo. Pero sí, bueno, justo me está preguntando del, del guerrero que me, me gusta Qué mucho. Qué y, y he jugado uno en una campaña, digamos, como que lo tengo un poco más. Bien, menos Pero mal. Otra clase, esto. Que que no. <risa> <risa> eh, gracias, Juan Kim por la suscripción de dos meses, que ídolo. Muchas gracias. Eh, y vamos a seguir con Vaquero. ¿Qué sistemas quisieran traer a la taberna, tanto en videos como en partidas o directos? Bueno, con Avatar vamos a traer eh, Powered by the Apocalypse o PBTA Así que, que ese era uno, ese era Principalmente que yo quería traer Porque es, es la otra gama de, de sistemas Que están ahí activos, así como está el de 20 O el, el, el de éxitos de 10 eh, PBTA es un sistema Súper popular, recopado eh, Que tal vez no No lo mostramos mucho nosotros, así que Ese para mí es clave ¿A vos alguno te gustaría? Así tipo y... y es muy es difícil Yo creo que un sistema que a mí me gusta mucho Por su simplicidad y por su... Vos sabés, sabés lo que voy a decir Ya lo sabes perfectamente Que es Dado de 6 Star Wars Yo soy fanático de Dado de 6 Star Wars <risa> Fanático, enfermo de Dado de seis, Wars. Me encanta, me encanta, me encanta y... Voy a atacar y agarra el tacho de Dado de 6 cara <risa> Sí, mira. <risa> Pero bueno, es una cosa muy old school, muy old school, pero que tiene como una especie de inherente bizarreada Claro, que, que permite eso, ¿sabes? a ese delirio y termina siendo todo un desastre y, y, Me gusta mucho por eso. Eh, pero después, bueno, hay un par de sistemas que me interesan mucho, que me gustan mucho, pero ya no, no los manejo lo suficiente como para... Eh, que esto lo de Burning Wheel que me encanta que lo estoy jugando un poco con una campaña se hace, hace no tanto. Eh, me encantó, me parece como muy raro en un montón de aspectos, como que si, hay que encararlo desde un lado medio distinto, pero me, me gustó mucho, la verdad que tiene unas cosas y unos detalles que voy a decir, che, esto eh, si logramos que la, toda la mesa se acostumbre esto está bueno <risa> Ese fue siempre el problema con Burning Wheel. <risa> si todos entendemos sí, el sistema, bueno, va a andar yo eh, creo que jugué agrego, que me acordé, justo me acordé que lo jugué con, eh, con, con mi bastón que a veces está por acá eh, jugamos uno que se llama Torchbearer Que es como... Que es parecido al Burning Will, nada más que como más, más chiquito, digamos, más, más pocket Y es también, es como una cosa muy medio... Dungeon, dungeon, dungeon, sí, fantasy... Dungeoneering, eh, esa onda Pero como que tiene un sistema muy simple, muy narrativo, que me pareció, me, me, me atrapó Me gustaría pero, que estar en son cosas que me gustaría en algún momento explorar, pero... Hay muchas cosas antes. Para explorar, no, sí, igual esta pregunta es: ¿qué quisieran? ¿Qué les gustaría? Ajá, ahí vamos vamos ahí por vamos. ese lado. Eh, Star Wars ahí también va. me gustaría. Por ahí, no, no necesariamente algún sistema en particular, pero sí que haya algún juego de Star Wars eh, en la taberna, porque Star Wars es lindo, es lindo. Star Wars es genial. Sí, sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. tiene, tiene mucho potencial el setting. Sí. Eh, hay claramente Tulu también, un poco, porque no, tiene que haber tipo una, un poquito de sal de Tulu por ahí. ¿Qué? otra cosa qué juego wey? ¿Qué, qué juego lindo sí um, y yo creo que iría por ahí ¿no? por suerte vamos a jugar Avatar que es un sistema cual no manejo para nada y te tengo pánico nadie no, nadie entiende nada no no no no o sea alguien que dirigió puede te mucho tiempo te lo puede jugar sin problemas seguro no en mi caso no. eh, pero pero no fue. por Avatar vamos a aprender todo lo que sea a ver Aprenderemos el fuego, el agua, la tierra Todos los elementos, todo. sí, sí, sí, sí. <risa> Johnny, partida de libro-juego Ah, sí, seguro va a haber más Esos son... Eh... No sé si los viste Imagino que te conté que hacemos tipo Elige tu propia aventura, cosas por el estilo Sí, sí eh, esos, esos estuvieron buenísimos todos los que hicimos Fueron súper divertidos eh, Y están, están buenos, digamos, para, para cuando, digamos... Tenemos ganas de streamear, pero no hay nada planificado, nos sirve un montón eh, Y seguro vamos a seguir Porque además ten, tenemos todas las colecciones de los libros de Dei de viejos Que son súper, súper brutales, son súper mortales No les En una, te cuento, estaba peleando Me hice un personaje, ¿no? Eh, cuando... La creación del personaje también le hicimos votación Y la única persona que decidió la, Una sola persona decidió en qué iba a ser bueno el personaje Y le mandó el máximo a lucha Tenés tipo tres Lucha, sneaky, inteligencia. Una cosa así era. Y le mandó toda lucha. Y en ningún momento peleábamos. En ningún momento. Siempre nos salía todo mal y no peleábamos nunca. Y llegamos en un, así, digamos, con la cara. Llegamos hasta el final, tipo, al maestro de los dragones. Y ahí es donde empezó la lucha de verdad. Y le empezamos a ganar. Máximo. Sí, y le empezamos a ganar a todo. Todo así. Pum. Nos tiraba un ataque y lo esquivábamos. Le devolvíamos. Nos tiró una masa voladora mágica que volvía. Esquivábamos los dos golpes. Un dragón nos tiró un aliento lo esquivamos Y veníamos ganando todo. Todo. Estábamos rompiendo todo. Y, y de repente el DM agarra y dice, bueno, el malo te pega, te te desmaya y ahora despertás en los calabozos. Así como diciendo... Toda la peor, digamos, la, la peor de, la, de las Deus Ex Machina tipo, Tomó control el DM de todo y perdimos, perdimos porque no podíamos ganar ¿Cómo vamos a hacer contra eso? O sea, ni siquiera con de todo bien ganás, digamos Ni ¿eh? siquiera con eso, así que son muy muy brutales esos libros No les importa, no hay muchos caminos para, <risa> para encontrar el éxito Por otro lado, los de Elige tu propia aventura son súper extraños, man Súper, súper sí, extraños sí, tienen unas historias eh, Y son muy rápidos, además Digamos eh, Era ojito Yo juego vieja escuela, por favor ¿Podés tirar un consejo para equilibrar más combates? Me cuestan un montón Vieja escuela, que sistema que no me acuerdo mucho eh, Igual Lo de equilibrar combates es eh, Para mí la clave está en Que nunca tengas Definida eh, Escrita en piedra la hoja de los malos no importa cómo sea. Trata de que sea más o menos versátil al, a la hora de, de empezar a jugar. Por ejemplo, si vos querés que haga qué sé yo, daño de fuego. Y bueno, si querés que haga mucho daño de fuego son tres. Si querés que haga menos son dos. Si querés que haga mucho menos, es un daño de un dado de fuego. Entonces, con esa. Con esa. Vos te vas a. Te estás dando margen a vos. Para ver, digamos. Eh. ¿Qué tan poderosos son los jugadores? Porque a veces no lo sabes. A mí me, me cuesta mucho, digamos, descubrir el nivel de poder de, lo, de los personajes. Después de que leíste objetos mágicos. Después de que subieron de nivel. Después de lo que sea. Te imagino que te pasa algo similar a vos. Eh. Sí. Yo lo suelo manejar eh, con, con cargas. Eh, por ejemplo, ciertas habilidades que sean muy poderosas. O que sean definitorias de, de, lo, de los enemigos. Eh... Si veo que en que los números no me parecía, pero en, en la práctica resulta muy poderosa y me parece que ya me doy cuenta de que no tiene sentido, digamos, de que no es, no es coherente, no, no, es, no es interesante. Simplemente algo que lo pueda, lo pueda tirar cada tantos turnos. Simplemente, o, o, o le doy una cantidad de veces que lo puede tirar en el encuentro. Pero si sí veo que los jugadores se lo bancan y es, y, y me, me rinde más el desafío, ponerles el desafío, o que lo pueda tirar todo el tiempo. Chao. Al momento que... Eso es una buena forma de variarlo, sin necesidad de variar el ataque en sí mismo. Sino que varias la cantidad de veces que lo tiras. Claro. Claro. Y, y esto como que aplica a todos los juegos, ¿no? Como que... Eh, es algo vale, que... No, no encasillarse tampoco en, el, en cómo tiene que ser el encounter. Porque lo vas a tener que cambiar sobre la marcha. Y está bien. Exacto. <risas> exacto. Sí, tal cual. Está bien es la, la palabra clave. Porque a veces... A veces no sabe. A veces... A veces pasa que, o sea, es común Que querer balancear mejor los combates Porque hace a los enemigos muy poderosos, pero muchas veces pasa Que es al revés y también hay que cambiar las cosas Sí, de sí, sí. una Bueno, un máster que tuve en un momento Tuve un encounter y le pregunté ¿Estuvo bueno? Porque todo el tiempo pareció que Sobre todo en un momento que tiró, Cuando tiró la bola de fuego dije yo, Sí, sí, sí. sí bueno, pero eso, Porque vi que se lo estaban Bancando y la, la bola de fuego Decía que era una bola de fuego nivel 4 Y una bola de fuego nivel 8 <risa> y, y la diferencia se notó Pero bueno, porque vio que, que no era no suficiente con lo otro para que sea dramático, para que sea intenso digamos. Veía que ver, o sea, estaba mal calculado y simplemente lo modificó en el momento y ya, digamos, está, está bien Sí, la idea de balancear el combate es, en realidad, no, no va tanto por los números, sino medir eh, la cantidad de peligro por, la cual van, por el cual van a pasar los personajes ¿verdad? ¿Cuál es, ¿Cuánto riesgo van a correr ellos? ¿Qué tan dramático, como dijiste vos, va a ser el combate en base a el ataque o los poderes, etcétera, de la persona esta? Sigue para mí, va por ahí. De Killwolf. ¿Cómo puedo lograr que los jugadores se acuerden de momentos clave de la campaña? Como por ejemplo el discurso del villano o momentos pasados que repercutirán en el futuro para generar ese interés. Yo creo que nos pasa lo mismo a los dos. Nosotros tenemos la suerte de tener a Bachi en nuestra mesa. Eh, tener que tener a Bachi, esa es la No, bueno, fuera, fuera de, de lo obvio que es tener a Bachi, que esa es una solución muy, muy inmediata. Eh, es como que te digan, bueno, ganate el Kini y o sea, ganate la, la lotería, No, o sea, no bueno, o así sea, sería lo más fácil, pero no. No siempre se puede. Entonces, ante eso, digo que es, es difícil. Es difícil. Tiene que ver con, eh, con, con leer. Hay que, como, como siempre, hay que ser empático. Es, es leer lo que tu mesa necesita o lo que tu mesa necesita para recordar. Hay, hay grupos de gente que ese hito en la memoria lo, lo, lo asocian con la, las cosas graciosas. Eh, hay otros grupos de gente que lo hacen en las cosas trágicas. Hay otro grupo de gente que lo hacen en las cosas, no sé, cuando ríen, todo. Entonces, eh, o cuando se divierten, qué sé yo. Hay como diferentes eh, eh, puntos, digamos, de, de, de eh, Sí, hitos que uno recuerda, y cada grupo de gente recuerda y, y en esos recuerdos compartidos de forma diferente. Entonces, como máster, quizá la, lo, lo ideal es buscar cuál es la mejor forma y poner esa forma. Por ejemplo, si tu grupo suele recordar las cosas que son graciosas, ...metele una especie de, de detalle gracioso a las cosas... ...incluso al discurso del villano, por ejemplo... Eh, ...y eso va a hacer que se acuerden... ...y después, bueno, nada, es eso, anotar... Eh, ...este, qué sé yo... ...es muy difícil, realmente es muy difícil... ...porque es una cuestión de prueba y error... ...a menos que Lion tenga alguna data que se le ocurra... Eh, ...sí, lo que yo solía hacer era lo siguiente... ...por ejemplo, en grupos que no se acordaban nada... ...cuando se les presentaba algo... ...que yo sabía claramente que ya habían visto... Por ejemplo, una persona les decía, bueno, y aparece en la taberna Alguien que les es muy familiar Y por ahí miraba a un jugador en particular ¿Vos, vos lo viste en algún lado Te sentís incluso que peleaste con esta persona Y esto hacía que los jugadores incluso se pregunten Bueno, ¿contra quién peleé? Entonces yo empezaba a describirlo Y ellos decían, ah, ah Y de repente lo terminaban asociando Y cada vez que, que, que pasaba algo similar O yo describía a una persona de esta manera Ellos se acordaban instantáneamente Entonces... Tenés que ayudar vos a la memoria de los jugadores con, eh, con, este, con este juego de decirle a que su personaje se acuerde Sí, se acuerda tu personaje Se acuerda de la espada de fuego, se acuerda del de yelmo con alas eh, Y entonces ahí se empiezan a preguntar ¿Quién tenía un yelmo con alas? ¿Quién no tenía un yelmo con alas? ¿Cuándo peleamos contra un yelmo con alas? Y cosas así eh, Creo que es una buena... ¿Ir, ir marcándolo? Exacto, sí. Eh, Está bueno también, sí. Nada va a superar a, a tener un jugador o alguien en la mesa que tome notas. No. Eh. Nada. Nada. Pero es una mala respuesta. Es una mala respuesta. Si no, tiene que sí, tener sí. el jugador este que le denota <ríe> sí, todo. No, sí. Es verdad, es verdad. Es mala respuesta. <ríe> pero, tenemos, las, eh, tenemos la suerte. Eh, con suerte alguno de la mesa se digna y empieza a tomar notas. No hace falta que sean notas perfectas nomás, digamos. No. Hoy peleamos contra un oso. Con eso, con eso ya tenemos una sesión, digamos. ¿no? Muchísimo, sí. ¿Cuándo peleamos contra el oso? No, cuando fuimos al bosque. ¿Pero por qué fuimos al bosque? Ah, porque hicimos esto. Ah, es verdad, porque fuimos ahí y, y así arranca la bola de nieve, ¿no? <risa> Y los trías lo se van dando. Sí, sí, se van dando todo y cayeron todos los dominó y ya está toda la historia ahí. Se acordaron todos. Espero, esperamos que sirva algo de esto, ¿no? Porque... <risa> sí, sí, digamos, <risa> vamos, vamos entre todas las marañas, vamos sacando. Claro, claro, tal cual. Luciana: ¿Qué serie, libro o película pagarían para ver transformada en juego de rol? <risa> hay, hay muchas que ya lo son, digamos. <risa> hay <risa> muchas que ya lo son. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, eh, algo, algo, algo con dinosaurios necesito. Algo con dinosaurios. Necesito, ¿sí? dinosaurios. algo con dinosaurios. O sea, no necesariamente tiene que ser Jurassic Park. Eh, así, pero me parece que hay pocos dinosaurios en los juegos de ¿no? Todo Eso estoy de acuerdo. ¿eh? No estoy recordando el juego. Day creo... idea eh, creo que tiene algunos lugares donde hay unos dinosaurios. Man, pero muy... No, necesito más. Más, más, más dinosaurios. O más o sea, dinosaurios. Todo existe alrededor de los dinosaurios, me parece... Sabes que una vez, eh, haciendo... Eh, en, a principio de año hicimos la serie de juegos de rol de una sola hoja Para explorar otros sistemas Y uno de los juegos que encontré Que casi, que casi lo hacemos un video al respecto Era eh, un grupo de dinosaurios Los jugadores son un grupo de dinosaurios Que se tienen que escapar del parque Buenísimo <ríe> Entonces bueno. cada, uno, cada uno tiene un dinosaurio Con las habilidades del dinosaurio digamos Muy escasas El que le pega con la cola, viste el de los tres cuernos eh, qué bueno, claro. qué bueno ser un dinosaurio, es sí, genial. Sí, sí, sí. <risa> oh, ahí apareció Cristeca, qué ídolo. Bueno, ahí está, One Shot de Jurassic Park. Eh, a mí me gustaría. ¿Qué es lo que me gustaría? Bueno, eh, en el stream de... de Creando un juego de rol, estamos creando un juego de rol de Mad Max. Oh, eh, Mad y... Max. Y espero, espero que eso termine en un manual. Voy a hacer lo posible para que termine un manual y dirigir algo así. Así que. Qué bueno. Sí, sí, sí, va por ahí. Qué bien, Max. Me encanta. Qué, bien, ¿no? muy bien. Qué buena que es la película nueva es No, a... la nueva no. no, no, no. Salió en el 2015 esa película. Seguimos hablando de esa película. Qué delicia. Si <ríe> <algo como, ¿what ríe> todos, todos, todos, todos, los Qué copados. Bueno. Sí, sí, sí, La historia estaba muy bien. La cantidad de diálogo estaba muy bien. Todo, toda la estética, el tipo colgado con la guitarra. <risa> <se lo> <risa> eh, bueno, ahora, ahora están filmando la eh, Furiosa. No bueno, se llama Don oh, Max. Ah, Furiosa. Sí, sí, sí. Así que se viene con Pues Furiosa bueno. fue una bestia. La bestia increíble, es increíble. Con la manopla, ¿eh? Una sí, locura. Sí, todo sí, una locura, una locura impresionante. Manejando el camión, todo tremendo. Muy bueno. Bien, Luciana. Preguntamos antes cuál sería un buen regalo de Navidad para un DM. Pero, ¿cuál sería un buen regalo de Navidad del DM a sus jugadores? Hmm. ¿Cuál sería...? Es, es difícil. Realmente es difícil. Porque todo el trabajo que pone el DM... <risa> Ah, es un regalo Invaluable que le da a sus jugadores eh, ¿Sabes qué estaba pensando? Eh, tal vez dirigir una sesión De la aventura Pero que, que sea algo Un momento muy particular de los personajes Como por ejemplo es muy común que, que se dirija Tipo la boda de un personaje O eh, Son eh, eventos sociales Donde solo pueden pasar Cosas lindas digamos uno de los claro. personajes se recibió, por ejemplo eh, Claro Y cosas sí, sí, Hay un evento positivo, Claro, exacto y creo, es, Todas esas sesiones son Siempre súper emotivas y súper bellas Y terminan re lindas eh, Y, y afianza en el vínculo más Todavía, creo que va por ahí Me gusta Me gusta esa respuesta me, me voy a alinear ahí Bien, bien. Genial, genial, genial. A mí no, no se me ocurría otra, porque también estaba pensando lo mismo, ¿no? Como que estamos, eh, claro, un ova, como dice Max, un ova. Eh, claro, el ova de... El ova, sí. Sí, sí, apareció Max para saludar. Le estaría regalando un ova, tal cual. Okay, <risa> eh, están todos en la playa. Están todos en la playa, claro. Eso, eso surgió un par de veces, el capítulo de la playa, claro. comiendo sandía. Eh, creo que sería algo así. Lo, algo lindo. Porque además... Planear una de esas sesiones debe ser recopado. Sí. Te imaginás, <risa> ah, dices, sí. Oh, ¿qué puedo hacer? Ahora tiene que aparecer algo lindo. Algo divertido. Eh, Qué bueno. Bueno, y ahí también podés, podés empezar a meter personajes que se hayan cruzado. Claro. Conocer... Eh, Vos sabés que entiendo... Eh, a, a, a, a, ahora entiendo el, el capítulo, ese capítulo, lo entiendo. ¿Eh? No me quejaba yo. Sí, esto pero es relleno, decías. Claro, pero no. No, no, no. Eh, ahora, ahora es necesario, claro. Eh, un momento de respiro, porque generalmente los personajes suelen estar en, en, en mucha tensión eh, sí, sí. Pero un momento lindo donde solo, solo sea un, un día tranquilo. Clave, clave. No me digas no, que vos no necesitas uno que... así, digamos, yo me también. Me parece que no pongo poco mi genio. <risa> Hay que no hacerlo. Un genio, explota algo en algún momento, explota, atacan los, los malos, no me importa nada, sí, ya está. <risa> Ay, sí, sí, tal cual. No, no podría, no lo podría sostener. Me duraría un rato. Sí, un rato, sí, sí. está todo bien, y de repente la nación del fuego atacó. Sí. Estaba pensando, de hecho, el capítulo de la playa de Avatar, que es sobre azul ¿Sí encima. De repente prende fuego ¿Sí un ¿Sí una casa. Tipo. ¿Sí <risa> Algo así. ¿Qué, qué, que es, azul, oh, ¿sí? qué mala que es Azula. Eh, qué mala que es. Es que estaba pensando y creo que yo a mí me costaría mucho, eh, mucho contenerme también, digamos, porque siempre una de las cosas que tenés activada ahí como DM es la tensión dramática. Y acá sí, la tensión sí. dramática se dropeó a cero prácticamente. Acá no hay tensión dramática. Acá tal vez hay, un, hay una eh, mala interpretación de algo. O mucho. Eh, claro. Bueno, me, me gusta también en el caso de ciertos animes, que cuando hacen eso el conflicto es un conflicto como muy pedorro digamos, para los que han enfrentado sí. otras veces. Por ejemplo, eh, no sé, se nos, se nos mojó toda la comida y tenemos que ir a conseguir comida nueva. ¿El cual? Y es una, una cosa simple. <risa> O no sé, unos pájaros te robaron algo y los tengo que buscar, ¿entendés? No hay ningún enemigo, ningún, ningún villano, no hay nada, digamos, simplemente hay un mínimo conflicto para seguir pasándola bien. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Eh... Y, y ahora que lo pienso, suelen ser sesiones que pasan desapercibidas, pero que son muy recordadas. Eh... Es verdad. Me gustó esa pregunta. Creo que ¿Vamos? es la mejor respuesta que tenemos, eh. Un OVA. Le vamos a regalar un OVA. Regalamos un OVA. Sí, sí, sí. A ver, ahora sí de bache. Es verdad, acá lo que dicen en el chat que los capítulos de Avatar son mejores que los de muchas otras series. Es real. Es real. Sí, bueno, Avatar tiene, tiene esto de que. Tal vez yo soy muy fan. Tal no, vez, pero es muy bueno. Tal vez es estoy bueno. leyendo estoy y viendo a Avatar bueno. hace dos, tres meses porque quiero dirigirlo. Eh, pero Avatar es muy, muy bueno. Es muy bueno, sí, es muy bueno. La verdad que es una locura teníamos con Bachi. Dice, tiramos hoy por YouTube una pregunta para la gente. ¿Cuál sería su deseo de rolito para el año que viene? Desde ser jugador, probar un sistema nuevo, jugar en persona, etc. Todo eso quiero. Todos. Todos. Eh, para deseo de rolito. Eh, deseo tener mil deseos de rolito más. Mil deseos de rolito más, claro. Y, y ahora empiezo a numerar. Quiero, quiero jugar, <risa> jugar quiero, <risa> quiero quiero quiero jugar... <risa> eh, yo realmente... Quiero que se sume alguien más al canal Y, y nos traiga el rolito de, de otro ángulo Desde otro ángulo, sí Así sí, como hiciste vos sí, sí, Ponele sí. que venga un máster, qué sé yo de, de un juego loco, ¿no? Tipo. Que venga un máster de paranoia y nos diga Chicos, oh, quiero no, Un máster y... de paranoia, pegamos Increíble, ¿Te imaginas? Que diga Los vi, quiero jugar con ustedes Dirijo Paranoia hace un par de años Ahí yo me, me voy, a, voy a pedir no jugar porque se me, se me prende el no, chip sí, del no, PvP no. Claro. El chip del PvP y no, no, no la pasa bien nadie Tal cual, tal cual, es complicado Qué bueno Paranoia, que creen juego Sí, sí, sí me sí. encantaría que, que, que armar algo de Paranoia el canal, es increíble Sí, sí, sí Así que bueno, si ¿sí alguien dirige Paranoia <risa> Es muy clara ahí con Paranoia y... Bueno, Adria ¿Cómo y qué harías en una sesión especial? Ejemplo, 50 o 50 sesión 50 o sesión 100, por ejemplo. ¿En vampiro es muy especial? Sí. Sí, eh, qué sé yo. Es difícil porque... A priori pensaría que es muy que es complejo encalzar los números de los episodios, de los, o sea, de las sesiones. Eh... Y manejarlo con respecto a lo que está saliendo, o lo que está pasando en el momento. Sí, sí, sí, sí. Pero habiendo salido tan bien el final de temporada del jardín, te digo que capaz que es re posible. Así que. Eh, yo creo que para, un, para una, una, una, partida, una partida importante del jardín. Eh, y yo revelaría alguno, algún personaje importante de la, de la ciudad que no hayamos re, revelado. O exploremos alguna cosa importante. Eh, o sea, yo creo que un, un, un, un hito de, eh, de la campaña de cantidad de sesiones no tiene que ser un hito para los jugadores, necesariamente. Tiene que ser un hito para los que nos no, no ven y nos escuchan. Entonces, el, el, el, el premio, digamos, y el, el, el, el, el extra ese eh, tiene, tiene que estar en algo específicamente para, para la gente que nos, que nos mira. Eh, por ejemplo, es darles, revelar más cosas del setting o revelar más cosas eh, Ah, me, pare me parece que tiene que venir más por ahí Que por los jugadores o sea que Yo estaba pensando lo mismo eh, un... Revelar algo De algún NPC muy querido, muy recurrente Claro, algo así sabes qué? Hay, Está esta serie Supernatural eh, Está bien Que son está, sí, estos es dos hermanos larga, Se me hace muy larga, se me hace muy larga o sea, pero me... Ellos juegan Monsters de Week todo el tiempo es, Esa es la idea ya. Ellos juegan monstruos de Week El tema es que uno de su crew, uno de su equipo Es un viejo es el a, a la casa de él van a recargar las armas, arreglar el auto, siempre lo llaman cuando tienen problemas Y hay un capítulo de la serie que lo sigue al viejo nomás y el tipo en la vida del viejo Es un día en la vida de esta persona y es él queriendo comer un, un pedazo de pastel Y está por comer un pedazo de pastel, lo llama por un teléfono que el teléfono dice FBI Y atiende y se hace pasar por alguien del FBI de, Corta después una llamada retensa se va a acabar el pastel lo llaman de otro y así, digamos. Y, y, y por primera vez vos ves la vida de este tipo que está llena de, de cosas. ¡Pobre eh, tipo! Y encima es un, un NPC re querido. Entonces yo haría algo así también, digamos. Le contaría por el... Sí, está buenísimo. Está buenísimo eh, eso. A, algo de ese estilo. Contar la historia de un NPC. Eh, por ejemplo, eh, una de las cosas que hicimos... Eh, cuando se, se empezó a, a empezar a, a llevar a cabo el proyecto super secreto Jugamos un one shot con la persona que está haciendo el proyecto eh, Y contamos la fue el, el, el, el, la origin story de un NPC de, de, de Nube Solitaria Y no lo sabe nadie eso eh, Haría algo así Muy bueno uh -huh. Muy bueno que no se sepa nada también No, no, te acuerdas Digamos. Eh, Lu ¿Para cuándo otra partida con Cristecas? Ah, vos no. Vos no creo que. No estabas, me parece, en el canal, pero Cristecas es, es un. Empezó como un streamer independiente de Uruguay. Y ahora está viviendo en Argentina y está, forma parte de la escuelita de rol. Un amigo del canal. Eh, que nos dirigió una partida de ratas en las paredes. Estuvo buenísima. Era, era tipo en en la época de los arcades, de los 80, 90, por ahí, y nosotros éramos bueno. el equipo del arcade. Yo era el que arreglaba las maquinitas, creo que Luciana estaba en los premios y, y Bachi, no sé, no acuerdo, creo que estaba en la caja, con él. que teníamos que resolver un misterio. Estuvo re divertido. Y, y después me invitó a jugar otra sesión de ratas en las Paredes, tuvo otro One Shot, con Master Pifias, que es un streamer muy, muy conocido de rol de, de España, y Noviembre Nocturno, que es un narrador de terror. Estuvo uh, buenísimo. Así que... Yo creo que a esta altura... Depende más de Cristeca... Cuando él nos diga... ¡Go! <risa> eh, sí, sí, sí. También hay que invitarlo a nosotros... A, a que él venga a participar. Estuvo en un podcast nuestro... Estuvo hablando sobre One Shots... Porque... Eh, me daba sacarle toda la información. Killwolf. ¿Qué condiciones negativas? Como por ejemplo... Envenenado paralizado... Creen que podría estar mejor... Para enemigos contando también a los jefes en cuanto a esa pizca de dificultad o letalidad para eh, a ver para que quiero entenderlo ¿no? es para para tirarle a los o sea para que tengan los enemigos para tirarle a los jugadores digamos claro bueno, eh... no te puedo decir el peor de todos si vos querés que tus jugadores <risas> sufran sufran con todos su... y ser el pero lo peor me a un pibe Ah, sí, sí. Ojo. Tu amigo pegándote de repente es lo peor que puede pasar en una partida de DD. Y te lo digo con, con experiencia. Sí. Vos estás peleando contra el malo, ya el encounter es re difícil, un garrón, hay como unos minions, hay unas trampas, hay unas cosas locas, hay unos, unos caster, una. Y de repente el pie que tiene al lado. ¡Pum! Y hay algunos hechizos re locos para hacer eso. No los voy a decir, no los voy a decir, deja que cada, cada DM explore el manual. Porque si no, después me, me dicen apología al TPK. Y no, claro, no. No quiero, Yo acá, eh, yo soy narrador de vampiros. Pero el, bueno, el Mind Control. El Mind Control yo creo que es el peor de todo. Yo también creo que es el peor de todo. Y lo uso bastante, de hecho. Eh. <risa> <risa> eh, pero por otro lado, digamos, a pesar de que sea terrible, genera. Eh, genera oportunidades muy interesantes en el rol también. Porque después cuando, es el, cuando derrotaste al enemigo tenés que ver a esa persona, digamos, que te acaba, que está sacando su cuchillo de tu espalda y desde dice, che, fue sin querer. Y vos sabés que fue sin querer, pero te está sacando su cuchillo de la espalda. Ahí, ahí. Muy es difícil, difícil. Es una situación difícil. Okay. Eh, eh, es uno de los peores ¿sí? sí. Sí, A mí me gusta también, digamos, cuando los tienen agarrados a los, El restring el, el lo tiene agarrado, claro, el restringido y, y, y se lo lleva con él. Entonces... Eh, eso está bueno, eso es mucho que tienen como un hook, esas cosas, claro, o el sí, mismo sí. grapple, el mismo grapple te puede llevar también O un enemigo con muchos brazos, digamos, y con dos lo agarra y con el otro sigue peleando y... Gorolibes Claro, con, Goro <risa> <risa> <risa> Exacto, exacto, algo así, eso me gusta a mí Bachi, no, esto no es una pregunta, hay que jugar un one shot de over the edge, sí, seguramente eh, yo también espero que, que suceda eso porque edge me parece un juego maravilloso. Algo va a pasar ahí. Qué <coughs> ojito, León, te animas a dirigir una sesión para novatos. Está bueno ese primer contacto con Rolito. Si sí, es sí, una cuestión de animarse, sí, seguro. Eh, mi problema con, con todas estas cosas, y creo que, que Lordi, digamos, eh, también está en la misma: el tiempo que disponemos para, para agregar sesiones a nuestra agenda es, es realmente muy escaso. Y, es difícil. No es que no queramos Sino que es muy difícil Justamente, digamos eh, el, el canal tiene su, su requisito de tiempo Jugar rol dentro del canal también tiene su requisito de tiempo Y después, bueno, cualquier otra actividad que tengamos eh, Me encantaría Me encantaría poder hacerlo De hecho, eh, intentamos hacerlo eh, lo, De hecho, Lordi dirigió en el cumpleaños de la taberna eh, Un one shot Eso estuvo buenísimo Sí, estuvo muy lindo, muy, muy lindo. Y... <tú> Eh, yo, no pude, yo no pude dirigir ahí. Sí, yo dirigí ahí, de sí. hecho. Yo dirigí. Sí, dirigiste encima. ¿Eh, estaban quemados, estaban quemadísimos ustedes y encima no se te ocurrió dirigir. Sí, estaba, <risa> no, estaba no podía más. No. Porque eh. yo no, no estaba tan metido en ninguna claro, situación sí. de nada. Entonces me dijeron, che, querés dirigir una. Cosa. Sí, dale, me encanta. Pero ustedes estaban. <risa> no, nosotros estábamos. Agotados, agotados. Pero estuvo buenísimo, buenísimo. El premio de la taberna estuvo increíble. Sí, sí. Fue, fue realmente buenísimo. divertido. De hecho, claro, le dirigí a Cristeca y está diciendo... No, no me acuerdo porque yo estaba, tipo... Lo, el cerebro frito estaba el cumpleaños de la taberna. Claro, jugamos láser, sentimiento estuvo re divertido. Y fue una partida súper rápida. Íbamos a jugar otra cosa, de hecho, no me acuerdo qué. Estaba estaba frito, sí. Estuvo súper divertido, sí. ¡Qué bueno! Eh, un jugador quería armar como una bomba. Estaban adentro de una nave... La bomba la tuvieron que tirar afuera, salió el jugador volando, lo pudieron recuperar Había unos bichos extraños, muy bien, muy bien, todo muy bien eh, Pero sí, muy, muy cansado estuvimos, estuvimos, muy cansados Mamer El gordo <risa> La muerte más heroica y la muerte más boluda que han dirigido o jugado yo, perdón, pero quiero empezar porque la, la, una de las más estúpidas fue una que llevé a cabo yo Estábamos jugando 3.5 ya creo que la conté Y tenía un, un monje Que estaba eh, loco con la velocidad Él quería ser rápido Lo único que le importaba era ser más rápido que ayer Y en un momento conseguimos una catapulta Y mi... y Dije, ¿qué puede ser? Yo puedo ser más rápido ahí arriba entonces <risa> la puta madre no me podía hacer esto y me catapulté <risa> <risa> y te tiraron con la catapulta yo fui, yo me hice eso se murió. Sí, sí, sí, sí. Y no maté a nadie. Ay, Ay por Dios. Qué bueno. No me la di bien Ay, muy bueno. Sí, como el coyote total. Sí, sí, fue, Totalmente. fue, fue, fue, así, fue, tan fue, yo la que me acuerdo eh, Mamer hizo la pregunta. Mamer. Estaba en esta partida que voy a mencionar, porque okay, dirigí yo, y él jugaba, si no me equivoco, esa partida, era como una especie de, de partida corta, One Shot, que un amigo nuestro tenía un personaje, eran estos personajes así medio... Eh, medio eh, eran conceptos casi, digamos... ¿no? Eh, ya sé cuál dice, sí. Y el tipo era como un policía, y bueno, era como una especie de ataque de uno, vino como unos zombies, bueno. Cuestiones que ellos escapándose de estos zombies, de este outbreak. Eh, tenían que escapar por una especie de pasillo, cuando se asoman, eh, un, par, un par decían de pasar al siguiente, o sea, saltar una pared y seguir hacia la siguiente casa, y otros querían salir a la calle. Uno se asoman en la calle, este, este, este, que era un viejo policía retirado, se asoma y ve que había una gente con unos pasamontañas y armas, este, como una, cosa así, una operación completamente ilegal, pero picante. Y el jugador, o sea, el personaje dice Alto policía, carajo. <risa> Esa fue su última palabra. Y bueno, se trillaron las tipos. ¿no? Estaba todo escondido y No lo habían encontrado, viste, no había pasado nada, se estaba yendo. Pero el tipo no pudo con su genio. Alto policía, carajo. Alto ah, policía. Sí. Sí. Vamos a las últimas palabras, Ah <risa> <risa> <No, no>, <risa> Dijimos graciosa igual, y heroicas eh, hay que pensarlas ¿no? Y heroicas son un poco más difíciles eh, Heroicas Bueno, los del final de temporada con los personajes de Max fueron, fueron algo así Sí, fueron muy bueno. eso Estuvieron buenas bueno. Mi problema es que son las más recientes, así que son las que mejor me acuerdo sí, sí. Eh, Igual por ejemplo, en mi partida el personaje de Max no murió En cámara, al menos, todavía Eh... Y. No, sí, el Jardín tampoco. Claro. Estatus similar. Estatus claro. unknown. Claro, sí, sí, sí. Esa, esa es, de hecho, se lo recomiendo a cualquier DM. Eh, no hace falta, digamos. A, a menos que sea necesario asegurar que algo se murió, no hace falta hacerlo. No. Lo puede no usar como recurso después. Claro. O sea, capaz que hay algún momento que es importantísimo y, y choqueante y dramático encontrar que sí se murió. Claro, tal O que no. Exacto, exacto. ¿Por qué vamos a quemar todos los cartuchos ahí? No te acuerdo ¿Más heroica? Eh... Me acuerdo de una historia eh, pero no es mía eh, que contaba la historia de un guerrero y un enano que eran súper racistas contra los orcos Super, súper racistas contra los y los odiaban y se las pasaban insultándolos y hablando mal y qué sé yo y en un momento el guerrero le ha colgado un risco y el enano le agarra la mano. Y al, y al guerrero se le cayó el casco. Y era un semiorco. De siempre fue un semiorco. Y el enano soltó la mano. No. Y eran, eran los mejores amigos. Su vínculo era ese racismo intenso contra los semiorcos. Eh... Terrible, terrible. Terrible. Fue muy duro eh... para todo el mundo. Me, me partió el alma. Sí, sí, sí, lo dejó sí. caer. Encima. Lo dejó caer. Además, yo me imagino Diego enano llorando. No, tremendo. Tremendo lo que me estás contando. Todas las cosas feas que les dijo sobre él y las que se decía el otro a sí mismo. Durísimo. No, me hizo mal, <risa> Deberíamos empezar por ahí. <risa> sí, no, me, me pegó, me pegó mal, bro, Me pegó mal. Es muy duro. Me pegó mal. mal. Eh, otra, otra muerte heroica que yo recuerdo en, en unas partidas, partidas viejas, viejas, era... Eh, estábamos jugando 3.5, 3 por ahí, y... Estaban en un risco los personajes, ¿no? Y... Eh, había, que, había que agarrar a un enemigo que estaba por ahí, eh, se estaba escapando por el risco. Y uno de los jugadores dijo... Eh, yo voy a agarrarlo. No se preocupen. Yo puedo volar. Y yo lo miro el jugador. Yo me di cuenta que él no podía volar. No tenía más la capacidad de volar. Por lo que sea. Y lo miro y me hizo... Y saltó al risco. Lo agarró el enemigo. Y, y, y simplemente digamos, hizo fuerza para caerse. Para, para que el otro no siga volando. Y se cayeron. Eh, previo a eso, el enemigo este había matado a, un, a, otro, a su amigo... Eh, y él, digamos, dijo, no, bueno, se estaba escapando el, el, el, este chabón volando y él saltó, lo agarró, agarró, creo que le agarró las alas y se cayeron al vacío los dos. Fue, fue, fue un momento fuerte. muy fuerte también. Yo realmente, heroicas en vampiro... <risa> Muerte heroica en vampiro... <risa> Te lo debo, ¿eh? Me parece que no es algo que sucede. Los vampiros son criaturas generalmente bastante egoístas, en el fondo. Eh, si bien puede darse alguna cosa así eh, no, es común, no es tan común no es tan común hay otros sacrificios que, ha, que hacen los vampiros claro, por claro. los otros que no tienen que ver con la muerte que, que quizás a veces son peores a veces son más complicados Me imagino como eh, algo, algo más en la corte no como decir sí, sí o, o hacerte cargo de o quedarte en algún lugar eh, responsabilidad no Sí, o, sea, o todo lo que sea que, que, que ser obligado a beber sangre de otro vampiro y quedar esclavizado. Además hay unas cosas terribles que pasan en el vampiro, digamos. La muerte heroica no... Eh. La muerte heroica es lo mejor que te puede pasar a veces, digamos, pero tampoco es que él va a estar ahí. Digamos, claro. Para que, la, para que lo cliques, digamos. No, no, no, no. no, no. no es tan, no es tan Un simple. Momento, sí. Sí. Me medio que pasa por otro lado. Bien, sigamos. Uh, el chido eh, ¿Se puede participar en alguna campaña o algo así? Sí Tenemos en el canal, en nuestro servidor de Discord Hay un montón de... Cada tanto surge alguna campaña que se anuncia Y no tenemos un montón de servidores amigos que también recomendamos Esta escuelita de rol, Dandy Latino eh, Multiverso Rol ¿Qué más? El Concilio del Sur, Estuve Carnaval Rolero Broadcastle, hay un montón Eh... La verdad, ahí en, en algún lado vas a encontrar Generalmente hay partidas de todos los todos los juegos que, que conozco ver, que suele haber más de Deide Por una cuestión de popularidad, pero... Vas a encontrar alguna vez Seguimos The Kill Wolf ah, ¿Vos conocés algún otro? Eh, no, bueno, yo estoy en uno que, de unos amigos Que se llama Noches Eternas Que juegan... Muy, muy, generalmente juega otros juegos también pero, pero bueno, como son de España, el tema de los horarios es complicado Entonces por eso generalmente no lo, no lo suelo comentar Pero, eh, pero bueno, ahí hay gente muy piola y no, se arma bastante Pero bueno, está ese tema, el claro. tema de la diferencia horaria eh, Killwolf. Wolf ¿Qué tipo de rareza para objetos mágicos con las armas mágicas incluidas deberían ser idóneos para un grupo de cuatro jugadores? Un monje, un brujo, un bardo y un clérigo. Deberían haber varios objetos legendarios en su posesión. Yo... Eh, yo no suelo darles eh, objetos por rareza. Además suelo crear yo mis propios objetos mágicos. Y... Mi propio, mis objetos mágicos tienden a ser cosas que... Eh, que, que, que, que tienen potencial de hacer algo, no que realmente hacen algo estructurado. Por ejemplo, uno de los objetos que tiene el grupo es un caracol que grita con, con voz humana, ayúdame, y la grita, y la grita. Y depende de los jugadores cómo lo quieran usar. Ese es un objeto que está ahí, ellos pueden usarlo como, como le quieran. También tiene una copa. Eso, que... es, es un gran ítem, eh, la eh, verdad. Yo sé que puede hacer muchas cosas. Después tiene una copa que se llena de sangre. Eh, eh, lo, después la puedes tomar, la puedes volcar, hacer lo que quieras, pero tiene esa copa. Y. Mmm, no me suelo limitar por las rarezas de los objetos. Rara vez uso alguno del libro. Ya en, en, en eso. Yo no, no, no dirijo de, de idea, así que realmente no, no, no tengo mucho input en eso. Eh, sí, lo que puedo decir es que los objetos legendarios, ilimitados. Siempre limitan O sea, yo como jugador, limitame los objetos legendarios que me vas a dar. Me, me, me parece que... Me... Un objeto legendario da más para que sea el motor de una historia que un objeto que lleva un personaje, digamos. Sí. Sí, sí, sí. Mi, pequeño, mi pequeño granito de arena a la cuestión. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. como, por ejemplo, en. Eh, eh... El anillo único. El, exacto. Ese, el anillo, el anillo único es el problemón. Claro. Que acá, y ese es el objeto más legendario, digamos. Ese nivel, digamos. O sea, que no sea tanto un ítem que lleva a alguien, sino algo que sea el motor de la campaña. Digamos. O no sé, se me ocurre en el hobby, la piedra del arca. Y la sí. piedra del arca desata toda la guerra esta, todo el problemón, era hasta, o sea, toda la cosa esa de corrupción del dragón estaba toda como concentrada ahí en esa piedra increíble que han encontrado. Y está muy bueno lo que pasa ahí, ¿no? Y no tiene, no tiene que ver con qué poder tiene la piedra. El poder de la piedra es ser la piedra, es reloj, claro. ya, Nada. Más. Y suficiente, digamos, ¿no? La, la gente va a la guerra igual por la piedra. ¿no? Sí, tal cual. Eh. Bueno, yo dirigí una campaña así Se sintió muy bien eh, Dirigí, antes de esa campaña Creo que también charlábamos esto, pero Antes de esa campaña, dirigía Trataba de dirigir campañas súper extrañas Y complicadas, con plots imposibles eh, Y ahí en un momento dije Tengo que volver a lo básico Y... y ahí, hay un objeto mágico Que es una gema Que la tiene un pueblo, que un dios se la dio para... Venir como honrando al pueblo y alguien se la robó, vayan a buscarla y se sintió bien, se sintió bien. Yo, yo estaba como todo el tiempo los poderes fueron para todos lados se complicó después, pero pero una, una premisa tan simple, entre comillas, sí. simple pero tan versátil que permite tanta cantidad de cosas eh, buenísimo, muy rico si vos querés que tu campaña sea larga, empezar sí. con la premisa más simple. Me gusta. Cuanto decir. más larga querés que sea tu campaña que la, que la premisa inicial sea más simple, me parece un muy buen criterio. Sí, sí, sí. ¿Y si, sí. querés que sea más corta? Bueno, hace más compleja la trama. Uh -huh. que, o sea, Porque permite menos, menos, menos movilidad. Tal cual. Totalmente de acuerdo. Me gusta esa ¿no? Definitivamente. Ah, tengo más preguntas, pero charlemos un poquito. Eh, ¿Eh? Eh, eso, eh, lo de los ítems, por ejemplo, es, eh, está bien. Es una muy buena pregunta, es un muy buen eh, tópico de charla rolera, digamos, el tema de los ítems. Sí, sí, sí. Eh, eh, porque es importante, siempre es importante. Digamos, y hay juegos donde son más importantes O juegos donde son menos importantes. Eh, pero que un objeto legendario, lo que nosotros llamamos objeto legendario, por ejemplo, extendiéndonos con esa respuesta, eh, no hablo del equipo de los jugadores. A un, a un, el equipo de los jugadores no, no es lo que yo llamo un objeto legendario un objeto legendario puede ser va eh, más allá digamos que, que, que, que una cosa utilitaria digamos que una espada que pega fuerte o que una armadura que te aguanta bastante o una varita que tira hechizo como que tiene que ir más allá de eso sí. y generalmente tienen como un efecto perma como el anillo único que te lo metes es invisible listo o lo que vos contabas de, de, la, de, la, de, la, de la copa que se llena de sangre me parece buenísima la idea digamos eh, eh, que tiene ese efecto permanente constante que nada puede evitar que además obviamente quizá tenga otras cosas atrás, porque después eso lo vas revelando con la historia del objeto, pero eh, cuando hablamos de objeto legendario lo importante de lo que estoy diciendo es que no hablo del de, de gear, digamos el equipo de jugadores claro. es, es, eso tiene que ir más o menos eh, eh, coherente con los encounters que le vas a poner digamos, realmente claro. cambia cuando, como decían, tipo es una, la espada legendaria, bueno, sí tiene un uso básico Tiene espada en el nombre, digamos Sabes que la puedes usar para pelear Probablemente te haga mejor en el combate Pero creo que tiene, eh, tiene Lo que está diciendo Lory Está muy, muy acertado, digamos La espada de esta legendaria Tiene algo más Algo va a pasar ahí eh, Porque espada que pega fuerte hay un montón Exacto Mágica, loca Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, o sea, Espada demoníaca, espada de lo que sea Pero esta espada, ¿por qué es distinta? Digamos? Claro Ponele, tenés el tridente de Poseidón y capaz que con eso podés, que yo, controlar el agua, por decir algo. Claro, eh, o, o hacer llover, una tormenta, algo por el estilo. De, de... Y, y capaz que si le pegás a alguien con el tridente de Poseidón le va a hacer bastante daño porque es un tridente. Vamos. Seguramente Papá. de buena calidad, <risa> pero, <risa> Poseidón ¿sabes? no va a tener ¿no? un tridente peor, claro. ¿no? <risa> pero no, no tiene que ver con eso, digamos. Ahora, si controlas las aguas ahí... No te tengo que pegar, el entiendo, no me importa. No, sí, sí. <risa> Te tira una bola encima y manejarla, claro. Eh, sí, tal cual, tal cual. Súper importante que el objeto legendario sea legendario por una razón más que simplemente números en la hoja, que tenga un efecto raro. que el, el ítem con números en la hoja puede estar también. Digamos, Seguro. Es una parte del juego que también está y está bien. Pero el, el, el, el ítem legendario tiene que tener esa uh -huh. o sea, twist. A mí, eso es lo que me gusta. El, el concepto del ítem legendario es eso: que, que, que genera alrededor? Claro. bien. Eh, o lo de la piedra de, del arca. Es que, que, o la, la. O sea, eso es, el señor Necio tenía mucho de eso. Digamos. Tolkien tiene mucho. de, de o Se trata mucho de la, de la, del materialismo, de la codicia. Hay mucho de eso. Y me, me parece súper interesante. ¿Qué es lo que genera el objeto alrededor? ¿Qué es lo que genera que alguien lo tenga en un lugar y qué es lo que va pasando alrededor de ese de, bueno, esto, eh, Marvel hizo toda una saga de películas en base a las piedras. Digamos. A las piedras, las que Aquí no son ítem. El legendario que había que buscarlo, las bolas del dragón. Exacto, tal cual. <risa> <risa> eh, exactamente, las la, la bolas del dragón, exacto. Lo mismo. Eh, que si las tenés cero, todas. Cero, tenés cero carpa, ¿eh? No, no, ninguna, sexual. ninguna. <risa> Exacto uno, uno, uno se puso un guante para tocar las bolas Esa es <risa> parte <de> la <risa> Y estábamos Estaba está difícil, estábamos en pandemia Es otra época, estaba el tema sí, es otra época Claro, claro <risa> eh, No, no, está bien, está bien, está bien. Hay, que, hay que relajar Es <risa> el último stream del año, no podemos permitir un Pocos. Acá dice, Cristeca dice: el tridente de Poseidón te permite improvisar un bidet. Lo que en un mundo medieval me parece más que importante. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Es real. Eh, sí, sí, o una ducha. O... Me, me Pero caro, puedo, caro. puedo vivir mucho más sin ducha que sin bidet. De de <risa> caro, eh, ¿Sabes que, Hablando de ese control, a mí me gustan, eh, tipo, mojar <risa> las patas, hundir mis pies en baldecito de agua fresca. <risa> Me encanta. Estamos, grande, estamos, estamos grandes, estamos grandes. Estamos grandes, sí, sí. <risa> grandes. Uh, qué bien. Bueno, charlando, charlando un poco más de, de lo que estamos diciendo eh, del de canal. Eh, ¿Qué te gustaría hacer vos además de el año que viene, ¿no? Un, un, un rol dentro de canal que te gustaría cumplir tal vez. Eh, y ya, como te dije la otra vez, me gustaría poder aliviarte un poco el tema de la, de la producción de para Nuren, por ejemplo. ¿Sería, sería no sé exactamente lo que haces vos, pero por lo menos a, a alivianarte el laburo. Eh, para, que se yo yo la, la verdad que lo, lo vivo cuando dirijo para el stream, es rico. Sí. Es como manejar con la con caja de cambio automática, ¿viste? <risa> claro. No, no tenés que hacer nada, vos solo hacés o sea, así y ya está, digamos, y el auto va. Y es lo mismo, entonces, no, no, no tenés que estar preocupándote por un montón de cosas. Y creo que si, si eventualmente puedo empezar a agarrarlo y resolvértelo, estaría bueno, creo que saldría mejor incluso. Digamos. Sí, sí, sería, sería lindo. Es un buen camino para transitar eso. Uh -huh. Ayuda, ayudaría, ayudaría un montón. Eh... No, vamos a intentarlo, vamos a ver si podemos estar a la altura de las simulacidades. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo? Voy a aprovechar y te voy a hacer unas preguntas vos. Tirame, tirame. Eh, Se si me ocurre, te voy a preguntar yo. Desde que empezaste a dirigir en el canal hasta ahora, digamos, ¿qué, qué son las cosas que sentís que cambiaron en vos? ¿En mí? Claro, en tu eh... forma de dirigir, en tu forma de jugar, en tu forma de acercarte al hobby tal vez. Eh y me, me, me doy cuenta más eso te lo estuve pensando hace relativamente poco que me doy cuenta más de ciertas eh, actitudes que tienen jugadores que, que, que van a ser poco prácticas para la, la convivencia de la partida posterior como jugando con gente en stream gente que está como más ordenada en un montón de aspectos eh, como cuando estoy en otra partida o, o veo cómo juega alguien, como que hay ciertas cuestiones que eso sea, creo que es porque estoy mal acostumbrado a los jugadores que tenemos también acá en el stream. Además de, de, de que son gente que está acostumbrada a jugar así, que no es fácil, para nada es fácil. Eh, como que hay, hay ciertas, ciertos vicios que tienen algunos jugadores y algunos masters, y yo también, digamos que yo. Esas cosas me las quitó muchísimo. Porque al tener que verte de afuera y al tener que pensar, como decíamos la otra vez, no solo en tus jugadores, sino en la gente que lo está mirando, te da una perspectiva distinta. Y, y, y me hace eso, me hace detectar ciertas cosas que no están buenas, o que son eh, que a la larga generan generan eh, contratiempos en las partidas. ¿verdad? Pero más, cosas más humanas, digamos, cosas más de, de convivencia. Sí, dinámica o, de grupo. Claro, porque, porque al, al, al, al ver una cosa mucho más pulida, digamos, y a, a, o sea, jugar en una cosa así tan tan ordenada, eh, hace que te choquen más esas cosas cuando las detectas. Y me parece que está bueno porque te, me ayuda a mí a no repetirlo. No solo cuando dirijo en el stream, sino cuando yo juego otras mesas, o cuando dirijo otras mesas, o cuando me junto con mis amigos de toda la vida a jugar en la mesa. Hay ciertas cuestiones que antes por ahí, si yo tenía un mal día, me afectaban, o si yo. que ahora como que las veo de otra manera, no sé, es como que es más difícil eh, eh, errarle con eso, pifiar con eso, digamos. Que no es poco, me parece. No, no, me encantó, me encantó esa respuesta. Eh, sí, sí, me ha rebuscado, o medio rebuscado como la, como la dije, porque sí medio, medio, medio nabo, pero eh, la eh. idea es esa, la idea que me, me, me, me ha generado eso, más, me, me ha hecho más empático. Me encanta. Más atento, quizás, a ciertas cuestiones. Me encanta, me encanta. Eh, Hay una pregunta cortita que hicieron por acá: ¿Cuál es tu color favorito? Ajá. Porque creo que. El rosa. Bien. Eh... Y para Cristecas, no. Está más, está, la túnica está completa. O sea, es la manga ah, de full la túnica. debajo abajo de la capucha está el resto de la túnica. <risa> Hace calor, sí. Eh... La hey, sí. sí. Sí, sí, sí. Eh... ¿Tenés alguna pregunta o alguna cosa que a vos te hubiera gustado? Yo te, yo te quiero preguntar varias cosas a vos. A ver, dale. No, no, no. Eh, ¿Qué se siente como alguien? Que, que esto en realidad también va para todo el equipo inicial de la taberna, pero bueno, te tengo a vos, y vos sos la, la cara, en, en, en, sobre todo en este momento. ¿Qué se siente desde que empezaron, empezaste? Porque la pregunta puntualmente es a vos acá eh, a armar todo esto del canal, acranear todo esto del canal y etcétera, etcétera etcétera a tener puesto el pin de embajador de Dungeons Dragons eh, porque o sea, es una pregunta montonazo. desde que te imagino que se te ocurrió che o se les ocurrió, che, vamos a armar el canal. Vamos a hacer unos videitos del rolcito, qué no sé yo. Ah, de repente. Che, llegó la caja de esta gente y nos dijo que está todo bien. Que está... Dale para adelante pibe. <risa> eh... Una respuesta complicada. <risa> eh... bueno, bueno. No, está bien, está bien. <risa> eh... Lo cierto es que. Es un poco lo que vos decías de empezar a trabajar acá en el canal. Solo digamos que a mí me pasa hace más seguido. Estoy muy agradecido de que la gente haya aceptado nuestra actitud y nuestro estilo para con lo que es esta actividad de crear cosas de rol en internet. Y, y me, me hace muy bien que, que, que podamos hacer reír, podamos ayudar. Ver un comentario de un, de un video es... Que nos digan, uh esto me reayudó mi partida, voy a jugar mañana y no sabía cómo hacer. Eh, eso siempre me hace sonreír. De hecho, cada tanto leo los comentarios así que, que me guardé algunos, tipo de acá adentro para mí, eh, que los visito y, y eso es siempre lindo. Nunca esperé, obviamente, que llegar digamos, a tener eh, un, gente que nos venga a ver constantemente, gente que venga a ver nuestros videos o que incluso vean nuestras partidas. Siempre quise compartir esto Nunca esperé que, que alguien haya Este de receptor Y, y, y que esas personas Que, que reciben sean Digamos, Wizards of the Coast Estén diciendo, ah mirá Hay alguien ahí haciendo estas cosas es, es realmente Esa, la magnitud que tiene es inmensa Porque Ya digamos, nosotros estábamos más que felices con con la gente que nos sigue en casa, ¿Sí? eh, pero, pero saber que del otro lado hay eh, También, digamos, interés por parte de la gente Que, que, que se encarga de crear esto Es, es impresionante y, y, y yo conozco al, al resto del equipo y, y el resto de la gente que eligieron También es, es gente que se dedica Gente que está ahí, gente que le pone ganas y, mmm, Se siente muy bien Esta de que se siente muy bien Estoy muy, muy agradecido De... De, todas las, de, to, de toda la, la, la, la ayuda que nos dieron, los consejos que nos dieron, el feedback y que digamos, todavía después de todo ese tiempo sigamos, podamos seguir trabajando por el canal y que, y que haya alguien que lo disfrute Yo creo que algo clave, que no que hay que decirlo, que lo, lo, eh, la, el, lo amorosos y la buena gente que son y los generosos que son eh, no sé si la gente que no lo conoce personalmente lo llega a alcanzar. Se ve reflejado en, en lo que hacen. Eh, y, y no sé si se puede... o sea Se ve reflejado, pero no sé si lo alcanzan a dimensionar. La, la, la, la, la, la generosidad, la bondad, la buena onda. La eh, la verdad que son gente que gente hermosa, que merece que, que llegar hasta acá. Y, y, y, y no solo eso, sino que la comunidad que tienen refleja eso también. Porque la gente, yo lo que, lo que contaba el otro día, yo esperaba nada, encontrar una comunidad normal y corriente, con todo lo bueno y lo malo de una comunidad. Y acá es una cosa, todo, todo súper viola, súper amoroso, súper eh, eso, cálido, viste, una buena onda ahí, constante. Y eso lo, lo ponean ustedes, y porque la, la, esa, eso atrae eso. Y está, está re bueno, ¿no? la verdad que está re que bueno. Y, y, y, y un orgullo estar acá subido. Es eh, un placer que estés. Te... ¿Te, te ocurre algo más? Eh, para ah. que me emocione. <risa> vale, vale. Muy linda pregunta. Eh. muy linda. <risa> eh, alguien preguntó si me iba a poner... Ahí está. Eh, si te alguna túnica en algún momento. Eh, y ponerse una túnica en el mundo de los vampiros tiene otra connotación. <risa> que quizás es un poco más problemática. Entonces, eh, no sé si... El gremio me van a putear un poco del gremio. Así que no, no sé si se va a dar. Pero bueno, quién sabe, quién sabe, vieron cómo es. Eh, la hechicería de sangre es así. La hechicería de sangre. Eso eh, otra cosa que me encantó. Eso lo voy a contar ahora porque me, me gustó mucho. Y en el último, no quiero spoiler para el que no haya visto el final del, del jardín. Eh, Luca. El, el crítico bestial de Luca contra los espíritus. Fue como, por lo menos como narrador, fue highlight de la crónica para mí. Porque no, no, no, no, no se me había ocurrido en ningún momento que eso era una posibilidad, digamos. Cuando sale el crítico dije, vamos por acá. O sea, el juego está hecho para que tome ese tipo de decisiones. Digamos. Realmente el juego te, te acompaña para que tome ese tipo de decisiones. Pero me encantó cómo quedó eso, me pareció. Eh, buenísimo. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero eso genera los, los, los jugadores, es te dan como una, una, una capacidad y una versatilidad de, de tirarle con cualquier cosa. Eh, está buenísimo, una experiencia buenísima. Estuvo genial, estuvo muy bien. Me acordé nomás así. Lo ah, que no, no, está comenzando. bien, está bien. A ver, gente ah, oh, qué cosas listas. Sí, sí, las cosas geniales. Bien, te, te voy a preguntar de nuevo Si se te ocurre, tenés algo más ahí en el tintero Para mí eh, Sí, no, no, o sea Se me ocurren cosas, pero no quiero No quiero spoilear cosas que vienen En mi en mi, en mi, mi Pelotudez, ni quiero eh, Así que tengo, que tengo que ser cuidadoso A la hora de hacer preguntas Eh para las crónicas nuevas, para las perdón, para las campañas nuevas. Sí. Eh, por ejemplo, la de. La de Havana. ¿Tenés algo mapeado ya? ¿Pensado? Sí. No me sí, esperaba sí. que me digas. Sí, sí, sí. Eh... Y por ejemplo, mañana tiene que empezar. ¿Cuántas sesiones te puedes tirar con lo que ya tenés? Así. Al 20, mínimo. <risa> No, o sea, me... Eh, he, sido, he sido noqueado eh, 20, digamos, con lo que tengo preparado Después las que siguen son en base a la respuesta de los jugadores De lo que yo haré claro, este. claro. eh, Igual, a, a, quiero aclarar algo O sea, eh, re manija, ¿no? Sí, sí, sí <risa> eh, Esto lo digo en serio, estoy re manija por dirigir Algo, algo, algo que pasó fue que Uno de los regalos que me hicieron de cumpleaños fue la... La portada de Anuren que nos dibujó Crosmi que me encantó y eh, le contaba a, al equipo que yo nunca había me había puesto tan serio para dirigir una partida de DD eh, nunca había, había hecho tanto tanto trabajo por una partida de DD hasta llegar a la de stream y siento que cometí muchos errores en el camino pero eh, le puse mucho mucho empeño a la de Anuren y cuando empecé después de ese ejercicio cuando empecé a crear la de avatar no, no tenía otra forma de no hacerlo así De, de decir Entonces Me reví Avatar, me reví Corra Me leí todos los cómics Tomé notas de todo Y dije, esto lo vamos a hacer en serio No sé, no sé jugar todavía no, no, sé, no sé cómo se juega Pero la historia está armada La historia está eh, Hay un hay, hay varias líneas ahí que me gustaría explorar eh, dentro de lo que ya sé del juego Pero sí, yo creo que puedo tirar 20 sesiones Me encanta 20 sesiones de, la de nuestros tiros, ¿viste? Dos, tres horas eh. Eso, bueno, es otra cosa, está buenísimo el, el, Ese tiempo Es buenísimo que, eh, que en una partida de mesa Es poco Sí, en una partida de mesa es muy poco Pero una partida en stream es excelente mm. Tres horitas como mucho Entre dos y tres horas Me parece que está, está muy bien muy, muy bien. Es muy bueno para. para, para, para so, se puede ver, digamos. Y no te permite verse mejor, digamos. Muy eh, bueno. Y además, Me digamos, costó acostumbrarme. Sí, Igual. sí, sí. ¿Viste? Es raro. Es raro. Una de las razones principales es que eh, trabajamos hasta las 6 de la tarde y no nos queda espacio para jugar. Y ocupar el fin de semana está, está, está complicado también. Sí, sí, si no es joda. Eh, pero nos, nos adaptamos bien y queda, queda bueno ese. A nosotros nos sirve ese espacio temporal. Bien. Sí, la verdad que, que, que el formato quedó bárbaro. Ahí Cristeca me pregunta eh, si está el manual del pre-list de Kickstarter o, o con otro sistema. Está, están las reglas rápidas del sistema de Avatar y las leí. Pero eh, claramente falta. Falta en lo que es reglas. Y yo no jugué mucho PvTA, perdón, no dirigí mucho PvTA y necesito eh, necesito tener un, una... Me un, siento más cómodo con... No tengo en Avatar ni a palo la cintura que tengo para jugar D&D. D&D ya eh, puedo jugar... viste, Llega un momento en el DM, digamos, cuando estás tan familiarizado con un sistema, que podés ir a una sesión de gente que sabe jugar, improvisar todo y que nadie se dé cuenta. Claro. Con Avatar no lo tengo sí, sí, ni sí. a palos. Porque el, el, el, el, el sistema responde a lo que vos necesitás. Exacto. Eh, y acá todavía no pasa eso. No, no. En Avatar no me siento cómodo para eso ni a palos. Eh, además, también hay, hay tal vez un poco de orgullo de... Eh, quiero, quiero respetar el juego. Porque me gusta que mucho Avatar. lo que merece, claro. Claro. Y yo siento que la gente que va a venir a jugar conmigo también quiere vivir Avatar... Y quiere, quiere experimentar el, ese mundo Entonces... Bueno, yo lo, yo lo voy a volver a contar Yo voy a jugar esta parte <risa> sí. Yo le vengo a rompe. Yo ya lo dije Yo le vengo rompiendo las pelotas a uno, Con una inco De que me enteré que existe eso Pero que sistemáticamente Es eh, como... dion dion Dion, Esa <risa> sí, sí. cosa así eh, y, y lo voy a decir La voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar Y me van a ver jugando Sí y ahí va a estar, digamos Los otros jugadores No no no no no, no, no, no podemos Revelar todavía No, el resto del equipo no eh, Pero hay, hay gente ya medio decidida Y eh, Lordi va a ser uno de ellos Yo lo digo porque Yo estoy, estoy, tengo un problema ya no puedo, no puedo parar, creo que ya le conté a mi mamá <risa> <risa> <risa> Es que yo además eh, Yo estoy muy, muy, muy hypeado Estoy tan hypeado que ya me... Ya me ya no puedo hablar más de esto entonces ya estoy silenciado de todo lo que estoy ahí <risa> eh, claro. ya pasé por esta de no ahora estoy tipo en modo avatar así yendo eh, tengo Increíble. mi documento voy agregando cosas eh. qué bien man. espero qué bueno. espero que la partida salga lo, lo linda que, que, que, que se merece Me eh. a <risa> sí. yo tengo un hype qué bueno bueno ¿algo más se te ocurre como para darle un, un cierre a esto? Eh, no, no sé qué tipo de personaje quiero jugar nunca no sé sí. qué tipo de personaje quiero jugar quería responder eso nomás eh, no, nada la verdad que charlamos un montón eh, nos tiramos un poco de flores que es lo que hacemos siempre que bien que nos retroalimenta nos ayuda <risa> eh... Y realmente agradecerle a toda la gente mira un montón de gente, Hugo, a lo largo bien. de toda la charla Escuchando, ¿no? A decir estupideces A nosotros, la verdad que es admirable Sí, sí, sí <risa> y, y vi un montón de chat, hay un montón de gente Chateando y interactuando con nosotros, gracias Yo le, lo leí todo, está la producción es ahí eh, Guardándonos eh, Las partes importantes ahí. Gracias, Criteca, por pasar Un amigo de la casa, siempre un gusto eh, Y a todos los demás a Adria, Vaquero. Vino con preguntas copadas, todos. Así que. Sí, loco. Un gusto. Vamos. Y, Gracias por estar. Bueno, este es el, el final del año de la taberna. <risa> Llegamos. Vamos a ver cómo nos depara el, el próximo. Ahora, nada, que tengan felices fiestas. Coman rico, que la pasen bien. Y nos vemos en familia, pronto. con amiguis sí. Todos Entonces, en la mejor. No se olviden. De... Todavía estamos a tiempo Si quieren hacer una donación a Propatas Rosario La agrupación que cuida animalitos Lo pueden hacer por nuestro cafecito O simplemente ir hacia su ¿Lo... ¿Los vamos a extrañar? Nos vemos en febrero Nos no, vemos en febrero la vuelta, gracias